¿Qué, ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Buenas noches a todos los que me escuchan. Por favor, quisiera que compartan esta transmisión. Vamos a empezar este análisis de coyuntura que es este, importante para conocer cuál es la situación del país. Les pido nuevamente, por favor, si me escuchan bien que se sirvan compartir esta transmisión. Por el chat, por favor, si, si el audio está correcto, si el audio, se me escucha bien, para poder empezar la transmisión. Sí. Bueno, es un gusto, es un gusto nuevamente de tenerlos en, en esta semana. Fíjense ustedes, el asunto es el siguiente. Yo estoy tratando de hacer semanalmente lo que se llama, en la ciencia política, análisis de coyuntura. Análisis de coyuntura que implica, ¿no es cierto?, el manejo de variables económicas, variables culturales, variables sociales, variables políticas propiamente, para más o menos leer una realidad política como es la, la del Perú. No, no he ingresado a hacer el análisis de la coyuntura internacional por razones de tiempo, porque hay este, amigos y seguidores que me piden que sea más breve en, las, en esta intervención. Bueno, eso depende, ¿no es cierto?, de los intereses que ustedes tengan. Yo normalmente dicto todos los días seis o siete horas de clase, ¿no? o sea, tengo la posibilidad de, de poder este, desarrollar todo un argumento, todo un discurso, sobre diferentes temáticas, en las áreas que, como ustedes saben, manejo, ¿no?, yo solamente analizo problemas en las ciencias sociales, ¿no? eh, y mis análisis tienen la característica de tratar de ser objetivos, ¿no es cierto? No imparciales, porque en las ciencias sociales no hay imparcialidad, en la ciencia política no hay imparcialidad, en la prensa no hay imparcialidad. No, de, de lo que se trata es de hacer una lectura adecuada, ¿no es cierto? De La realidad política coyuntural como la que tenemos en el Perú, ¿no? Que es un poco complicada. Sobre todo ahora eh, a raíz de la, una suerte de, de ruido político, ¿no? Ruido político que está atravesado, ¿no es cierto?, por problemas de tipo económico y que se va a agravar en el curso de las próximas este, semanas. Bueno, si se me escucha bien, si es que ustedes este, están captando el audio con buena calidad, entonces me alegro porque para mí también es una, una tranquilidad ¿no? que todos escuchen. Ya, entonces vamos a empezar la situación del día de hoy. Fíjense, eh, los 100 días eran una, un momento, una coyuntura importante en todo gobierno, en todo país, en el Perú, en Estados Unidos, porque es el balance, como les explicaba, de medidas, decisiones políticas, ¿no es cierto?, que toman los gobiernos. ¿Para qué? Para definir el destino de las comunidades o pueblos sobre los cuales se gobierna. ¿No? Porque el político, el gobernante, eh, eh, fundamentalmente lo, lo que hace es, este, una vez elegido a través de, de una votación, es gobernar un país. ¿no? Gobernar un país, tomar decisiones para un fin esencial, fundamental, ¿no? que es el de lograr el bienestar de la mayoría, por no decir, de todos los miembros de esa comunidad. Y esto implica, ¿no es cierto?, tomar decisiones que van a afectar a, a grupos minoritarios o a grupos mayoritarios. Eso es el resumen de la política en todo gobierno, aquel que les diga. A ustedes, que va a gobernar para todos, que la unidad nacional, eso es una gran mentira, ¿no? Porque acá hay, hay vasos comunicantes, ¿ya? Cuando un presidente, cuando un gobierno toma decisiones, como las que va a tomar este, en la próxima semana respecto a los este, impuestos que eventualmente se van a, a crear a través de delegaciones de facultades, eso le afectará a todos ustedes. Yo, en principio, ¿no? Estoy en desacuerdo en la creación de nuevos impuestos, salvo, salvo a aquellos sectores económicos. Que desde hace 30 años se han visto favorecidos con las políticas neoliberales, ¿no es cierto? Que los han protegido y les han permitido tener sobreganancias en nuestro país, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Eso, eso obedece, obedece a una tendencia mundial, ¿no? Que se ha estado tomando este, en todo el mundo a raíz de la gran contrarrevolución conservadora, ¿no? Que empezó con Ronald Reagan en Estados Unidos y la conservadora Margaret Thatcher en el Reino Unido. Y justamente ese es un punto de quiebre en el año 80. ¿Por qué? Porque se critica ¿no? eh, a las políticas este, keynesianas o neokeynesianas que fueron o tuvieron hegemonía en el mundo luego de la, del quiebre, ¿no es cierto?, del del 29, y que ha continuado más o menos hasta fines del año 70. O sea, durante casi 40 años hubo una hegemonía de esas políticas keynesianas, que es una de las clases que, o intervenciones que les podría explicar en qué se diferencia una política neoliberal de una política keynesiana o neokeynesiana con las políticas económicas del lado de la oferta. Pero fundamentalmente lo que interesa acá es el Perú. ¿No? En 30 años este, ha habido sectores, ha habido una elite, no corporativa que se ha beneficiado con una, con una suerte de disminución de los impuestos que se deberían pagar. O sea, han ganado dinero pues, hasta, hasta el hartazgo. ¿no? ¿Y eso ha significado qué cosa? Ha significado la, la, la mínima posibilidad de que los grandes sectores de la población hayan tenido políticas sociales, públicas, adecuadas, Salud, hospitales, colegios, carreteras. ¿no? Eh, entonces, crear este, impuestos, sí, pero ahí tienen ustedes este, la, eh, impuestos a las sobreganancias mineras, por ejemplo, que en, en la cual yo estoy de acuerdo. ¿no? Este, eh, tributación para lo, lo, los grandes sectores que juegan todos los días en la bolsa de valores de Lima. no, O sea, ese capital golondrino, el capital especulativo, yo le llamo capital vampiro, no, que no es una inversión extranjera directa. no, que es un capital que entra y sale del país buscando ganancias, buscando utilidades. ¿Con qué finalidad? Con bueno, la finalidad de obtener la mayor ganancia en el, menor, en el menor tiempo posible. Porque eso no lo logran ni en la bolsa de Nueva York, ni en la bolsa de Tokio, ni en la bolsa de Londres, ni en ninguna bolsa de ningún país del mundo. Eso solamente lo pueden hacer en las bolsas de los países en vías de desarrollo como el Perú, México, Brasil, Argentina. Entonces, ese capital especulativo, este, para mí y para muchos economistas, digamos, es peligroso. Eh, porque genera este, inestabilidad en el Perú. No, genera la volatilidad del tipo de cambio. Porque estos señores en, en, en, un, en un día pueden ellos traer abajo, digamos, la economía de un, de un país. ¿Por qué? Porque se produce la fuga de capitales para presionar el alza del tipo de cambio. Entonces, este, impuestos a ellos sí, impuestos a la soberanía minera sí, impuestos a, a, la, a las superutilidades, las grandes corporaciones sí. Pero no, pues impuestos este, a la renta, impuestos a, a, a, a la población, a la clase media. No, Por ejemplo, yo le, yo le muestro acá, ¿no? este, en el caso de un profesional. Este es este, este mi, mi, este mi boleta ¿no? de pago. A mí se me descuenta, digamos, este, antes que se cumpla el mes, inclusive, ¿no? el, el 20 de cada mes, más o menos dos mil y pico de, de soles de impuestos, que yo no lo veo, de, de mi sueldo de la universidad. O sea, a mí se me está cobrando acá por adelantado, digamos, este, el, el, el tributo. Y así como yo, pues, hay millones de, de profesionales, ¿no? Eh, y grabar a un profesional, digamos, o a un pequeño empresario o a una persona que, que tiene ingresos mínimos, es para mí contraproducente, porque le estaría malogrando, digamos, se le estaría afectando su, su nivel de vida. Y en eso, digamos, este Castillo debe tener mucho cuidado, porque ustedes saben que las grandes revoluciones en el mundo se han producido a consecuencia fundamentalmente de los impuestos, porque ¿no? que los gobernantes eh, han colocado digamos a, a la población ese, ese, ese es el origen por ejemplo de la revolución norteamericana no que Estados Unidos este, Estados Unidos este, el, el rey Inglaterra este, comete el error este, con el fin de mantener los privilegios de la nobleza de subir el impuesto al té no es cierto y esto genera digamos una reacción de los colonos y se produce pues lo que ustedes ya conocen no la guerra civil que acaba en 1776 con la independencia de los Estados Unidos fíjense un impuesto no si hubiese tenido el tino, digamos, este, el rey de Inglaterra, de pedirles el, el, el consentimiento o preguntarle, a la, a la, pre, o preguntarle, ¿no es cierto?, a los este, norteamericanos, o perdón, a los colonos, porque no eran todavía norteamericanos, a los colonos ingleses, si ellos no estaban de acuerdo, se, se ahorró muchos problemas. ¿no? Entonces, la tributación, los impuestos, este, genera eh, problemas muy serios, como lo que está pasando en Bolivia, ¿no es cierto?, donde la, la ultraderecha, el fascismo, digamos, están en un paro indefinido en estos momentos, sobre todo en la zona de. de de Santa Cruz, ¿no? Que es la zona más privilegiada de, de Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno, este, el presidente Luis Arce es un economista, digamos, ha, ha propiciado, promovido la creación de impuestos, ¿no? A, a ganancias ilícitas, ¿no? Y en estos momentos está en una situación un poco complicada porque algún sector, ¿no? De la ultraderecha se ha levantado, está promoviendo el paro de transporte y está asustando a la población en Bolivia. Fíjense todo lo que genera este, los impuestos. Por eso que yo creo, digamos, que la medida que está pidiendo, este... El ministro Franque tiene que, que, que ser tomadas con mucho cuidado. No afectará a la población porque estaría generando un problema mucho más grande a los que ya tiene, digamos, el, el, el actual gobierno, ¿no? Bueno, pero vayamos al, al tema. Vayamos al tema. Yo ya les he dicho a ustedes, ¿no es cierto?, ya, ya les di mi pronóstico. Este, en los 100 días que eh, estamos en una situación de piloto automático en el Perú no va a cambiar nada, no va a haber asamblea constituyente, a pesar de que algunos este, ingenuos creen que... Castillo está jugando digamos, este, a, la, a la política de dos cañones, al ¿no? escopete de dos cañones, como los sapristas, ¿no es cierto? O sea, tener varios discursos, de acuerdo al auditorio, donde tú te ubiques, manejes. En el caso de hablar a los empresarios, digamos, de, pues, va a ir al CADE, este, el, el, el profesor Castillo, en este, esta semana que viene, va a dar un discurso el CADE, ante los empresarios, o sea, ante, en cierta medida... este casi toda la élite empresarial, la élite corporativa, casi, casi los dueños del Perú, y escuchen bien, ya les he explicado a ustedes que a un político no se le evalúa por lo que dice, decimos. a un político se le evalúa por los gestos, por lo que hace, ya, ese es el criterio en política que se acepta. Entonces, este, ustedes escuchen bien ese discurso y van a ver que va a cantar loas a la empresa privada, a la inversión privada, bueno, como un neoliberal más, ¿no? porque no le queda otra cosa, ya, ya para mí este Castillo digamos ha agotado todo su discurso político digamos de cambio, de transformación y eso ya está sepultado, para los que creen todavía ingenuamente que, que sí, que va a impulsar, se le puede presionar para que tome cambie de rumbo es, es, están soñando, ¿no? porque los datos los hechos no nos dicen eso estamos viviendo en una situación de, de, de, de ingobernabilidad en estos momentos eh, causada, digamos este eh, Fundamentalmente por lo que digamos, en el pueblo de estos momentos este, eh, no hay gobierno, o por, o por decirlo con más exactitud, tenemos un gobierno endeble, un gobierno que, eh, que no es gobierno, viviendo una, en una suerte de, de peleas, de contradicciones este, domésticas, ¿no es cierto?, que nos causan pues este, risa, ¿no es cierto?, en, en, el, en, la, en la clase política mundial. Ver eh, este, cómo se maneja la política en nuestro país es, este, es una, un sainete, ¿no es cierto?, es una es una comedia, ¿no es cierto?, eh, agravada, agravada ahora por este, situaciones que nos perjudican a nosotros, porque estamos entrando a un periodo de crisis económica que nos va a golpear a todos. Yo les he advertido, les, les he dicho que tomen sus decisiones, y lo que yo les dije hace dos meses atrás, anteayer, este, como para lavarse las manos, para curarse en salón, este, el presidente del BCR, el, el vitalicio este, Julio Vela, lo acaba de decir. ¿no? Los tres años que se vienen, sea más o menos hasta el 2025, eh, van a ser duros. Eso es, eh, en un romance, época de vacas blancas, señores. Ya, Época de vacas flacas. ¿No? Este, este, la economía va a estar mal. Lo, lo está confesando, ¿no es cierto? Ayer lo ha confesado Belarde. Lo, lo, lo ha dicho. ¿no? Y el, el año 2025, cuando le pidan cuentas a Belarde, va a decir, bueno, yo lo dije el año 2021, ¿no? ¿De, de, de, qué, se, de qué se quejan, ¿no? ¿De, ¿De qué se.? De qué me culpan a mí si yo lo dije en el 2021 que el país iba al diablo, y se ha ido al diablo, es culpa, es culpa de Castillo, es culpa del gobierno. Él dice: No hay tres factores. no Uno es la incertidumbre política que hay en el Perú. ¿no? Por esto, el cambio de gabinete, de la constituyente, la nueva constitución, o sea, él se, se está curando de salud. Luego, por la, este, la volatilidad de los precios de los commodities internacionales, ¿no es cierto? Y tres, el, el posible, la, la posible ralentización de la economía de china. ¿Qué cosa significa ralentización? Dicen por ahí, digamos, los analistas económicos que China va a desacelerar su crecimiento económico, ¿ya? Va a desacelerar, eso significa que va, va, va a haber una menor demanda de los productos que ellos este, importan de estos países de América Latina. Y por lo tanto va, puede haber una caída, puede, digo, de las exportaciones a China. Ahora están en un boom, ¿por qué? Porque han subido los, han subido los precios de, los, de unos minerales, ¿no? Entonces, en, en, en el cuarto hora final voy a este, contestarles las preguntas que me dan a, a aquellos, que, están, este, a aquellos que, que me están preguntando. Les pido que tengan la amabilidad de guardar sus preguntas y yo con todo gusto les contesto. Para no poder este, cortar el discurso. Si, si no, lo corto y, y esto se complica, ¿no? Siempre le digo en la universidad a mis alumnos, es que déjenme, aunque sea 40 minutos, de introducir el, el tema y luego ya vamos al debate. No tengo ningún problema porque es mi metodología, ¿no? Ya. Entonces, en segundo lugar, este no es un gobierno de izquierda, ¿no? eso que quede claramente, ese es el mote, esa es la chapa no es cierto que la, la, la ultraderecha, los neoliberales y el fascismo están imponiéndole digamos a este actual gobierno de Castillo, ¿no? el gobierno, este es un gobierno de, de, de Castillo, un gobierno personal de Castillo, es un gobierno del, de los caviares neoliberales, de, de, del Frente Amplio, de, de, junto por el Perú, o sea, la, la dupla, el cura Arana, Verónica Mendoza, eh, Nuevo Perú, no es cierto, más este Moabé, ese es el gobierno actual este, el, el, el partido que llevó el gobierno Castillo, Perú Libre lo han dejado de lado, está separado a un costado, o sea, el, el, la conspiración que se hizo para sacar a Cerro y Perú Libre de esta, de esta alianza, funcionó, lo, lo sacaron o sea, acá en estos momentos hay un triunvirato ¿ya? un triunvirato este, entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es el problema? un gobierno de izquierda no es un gobierno de izquierda ¿Ya? Y en la próxima semana les voy a hacer todo un análisis de lo que significa ser de izquierda y derecha, desde el punto de vista de la, de, la, de la ciencia política, lo que es izquierda y derecha. Y hay un libro, les adelanto, hay un libro de, este, de Norberto Bobbio, ¿no? que, se, que tiene ese título, ¿no? Izquierda y derecha en, en, en, ciencia, en, en, en la política, ¿no? en la política moderna. Les voy a explicar más o menos este, qué cosa significa esos términos no están caducados o desfasados, o sea, solamente lo puede decir una gente ignorante, una gente que, que no tiene, digamos, este, conocimiento de la, que es la política, la ciencia política, no, no la politiquería. No, son términos que, que se usan desde 1780, o este, más o menos, para diferenciar ¿no es cierto? a sectores políticos eh, dentro de un régimen, ¿no es cierto? es este, de ubicación mucho más este, perceptible para el vulgo, para, para el pueblo porque antes la, la, la, antes la diferenciación no era entre izquierda y derecha, hasta 1780, la, era la distinción entre, era entre monárquicos ¿no es cierto? y liberales, monárquicos o burgueses. Entonces, esa categorización política colapsó, ¿no es cierto? O, o, o quedó, digamos, disfasada cuando se produjeron las revoluciones francesa, inglesa y norteamericana. Entonces, eh, los politólogos idearon otro, otra categorización, derecha-izquierda, derecho-centro-izquierda, centro-izquierda-centro-derecha. O sea, hay matices en ese, en ese bloque. ¿no?, este, autoritarismo, dictadura, esa es una terminología que la, que la quisiera explicar a ustedes para que sepan, digamos, este, más o menos, usarla en sus análisis y no haya confusión. no este, También hay otra categorización entre nacionalistas y globalistas, ¿no es cierto?, eh, pero el término nacionalista no es un término actual, eso viene desde el siglo XVIII, más o menos. Eh, el globalismo, bueno, es del siglo pasado, ¿no? pero que ahora ha tomado, digamos, este, hegemonía, ¿no es cierto? Es como el concepto de hegemonía, el concepto granchano de hegemonía. Bueno, pero no quiero salirme de, la, de, de, de los datos, porque eso ya es, estoy hablando de eso, es categorización política. Al igual, al igual que el término de, de caviar, ¿no? Caviar es un término de, es una categoría política que se usa para identificar ¿no? a una élite económica, social y cultural, en cualquier sociedad, ¿no? Este, que se caracteriza fundamentalmente, ¿no es cierto? Por tener un discurso de populista, un discurso de pseudo de izquierda. ¿no? para poder llegar al poder, acomodarse en el poder. Son este, tipos este, fundamentalistas, tipos muy pragmáticos, son gente que, que les interesa controlar a los gobiernos, controlar este, a, a los grupos que están en el poder. ¿no? ¿Para qué? Para generar intereses de secta, intereses de, de grupo, como lo que está pasando en el Perú. ¿no? La caballera ha este, logrado ocupar el, el gobierno, ha, se ha montado sobre el castillo, ha impuesto ministros, está Franque, ¿no es cierto?, está la primera ministra, y a su vez estos han colocado a sus cuadros políticos desempleados en casi todos los ministerios como viceministros, unidades ¿no? Porque su proyecto político no es de una revolución social, ya ni siquiera es de una reforma social, ¿no? Este, son gente eh, eh, manipuladora, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, usan, a, usan este, eh, ellos, es, son racistas, ¿no es cierto? Eh, usan, digamos, a, a terceros... Eh, previo este, salarios porque contratan a salariados para que defiendan sus posiciones, sus posiciones como lo que pasa en la Plaza San Martín, ¿no? Donde hay mucha gente ingenua, de buena voluntad, que está con el discurso ahora del cierre del Congreso, ¿no? Y voy a hablar a después, este, lo, del, lo de Indy Bryan, o del aniversario esto de la muerte de estos muchachos. Ya, entonces, ubiquémonos. Estoy entrando a ver el primer punto, ¿no es cierto? Estoy hablando de la parte política, luego le hablo de la parte económica, ¿no es cierto? Eh... Se está explicando en el caso de, del gobierno actual. ¿no? Es un gobierno este, neoliberal, caviar, es un gobierno, para mí, este, no de cambio. Es un gobierno, al igual que el resto de gobiernos que, que lo antecedieron, la copia o, o la, el modelo más, más claro es el gobierno de Sagasti y el gobierno de, de Iscarra, el gobierno de APK. Pero el, el modelo más exacto, más preciso, es Zagasti. Es, es, es, es como decirle, estamos en el gobierno Sagasti II, este es la, el, el segundo tiempo del gobierno de este caviar que se implantó con Sagasti. Acuérdense ustedes, Sagasti este, eh, eh, jugó en dupla con Mirta Vázquez, ¿no? este, ella se quedó como presidente del Congreso y el señor Sagasti pasó a ser presidente de la República encargado. Y los ministerios, los ministros, la política que se aplicó en ese caso, digamos, <coughs> es la misma política que se está aplicando ahora, perdón. ¿No? Es la continuación de la política de Vizcarra. Miren, si ustedes se dan cuenta, el caballaje, digamos, generalmente este, no penetra cuando se tratan de gobiernos que tienen partidos políticos institucionalizados, sino fundamentalmente cuando se tratan de presidentes que han llegado por accidente, han partido, este, o han llegado al poder este, sin apoyo de una base partidaria, de una militancia. Es el caso de PPK, PPK no tenía militancia, no tenía cuadros, lo que tenía. De pecar, no era un conjunto de, de asesores, de allayeros, ¿no es cierto?, a los que le interesaba fundamentalmente era colocarse en la administración pública. No tenían capacidad de movilización, no tenían Estado Mayor, no este, eran huérfanos de, de base social, al igual que en el caso de Vizcarra. Vizcarra era un hombre solo, este, su, su antecedente pista, pero no era pues un cuadro político que movilizara masas, no era un caudillo, no era un líder de masas. Entonces, llegó por accidente, digamos, y fue fácil de ser, de ser este, copado por los caviares y por la gran prensa mediática. Lo mismo pasó con Sagasta. No. Eh, y lo mismo ha pasado con Castillo. Entonces, los caviares, para ellos es muy fácil penetrar, digamos, este, a ese tipo de, de gobiernos. Es mucho más difícil cuando son partidos institucionalizados, como, como fue el, el gobierno de Alan García. el gobierno de Alan era casi un, un poco difícil. También el gobierno de Acción Popular, ¿no es cierto? Que tiene sus cuadros, tiene sus técnicos. Pero en, el, en los otros tipos de, de, de gobiernos que no tienen mayor este, militancia y cuadros políticos, digamos, este, los cabines están en su salsa. ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le decía que, bueno, se reían pues de nosotros, ¿no? De ver a una ministra, no sé porque que parece más secretaria de, de juzgado, ¿no? Secretaria de juzgado de paz. Mandando oficios a, a los ministros de transporte, al ministro de energía. Le mandó también un oficio anteriormente, creo que a... Al que fue ministro de interior, Bizarreta, ¿no? en Barrenzuela, ¿no? ¿no es cierto? Ya, este, pensando bueno, que, que, el, que el gobierno pues, es de un país es, es una, una, un, un jugador de paz, ¿no? es no en su mentalidad abogadil, ¿no? que, que cree que mediante oficio, mediante carta, mediante memorando, puede manejar la política de un país. La política de un país no se maneja de esa manera. Se estarán riendo de nosotros en, en Europa, en Estados Unidos, señores. Y a mí, la verdad, que me da vergüenza de querer este, eh, poner en evidencia nosotros los trapos sucios, los problemas, las contradicciones que hay en un, un gobierno, ¿no es cierto? Esta, esta ministra Vázquez es igual que, igual que, que los demás este, ministros de, de Estado, tienen la misma jerarquía. Ella no lo puede mandar a ellos, o sea, que a través de está desubicada, si yo fuera ministro le dice, hubiese mandado, pues ustedes saben a dónde, ¿no? Porque cada ministro responde por la gestión que haga en su sector. Y no tiene encima de él, digamos, a ninguna persona, ¿no es cierto?, que le pueda direccionar la política que ellos toman. Porque si no, bueno, este, ya no sería ministro, pues sería peor que secretario, ¿no? Los ministros solamente le responden al presidente de la república que los ha nombrado. ¿no? Entonces ellos aceptan un cargo luego de que hacen suyo, ¿no es cierto?, este, la política general del gobierno del Estado. La política general del gobierno ya está expresada, la hoja de ruta está publicada, yo se la dije hace tres semanas, está en el peruano, del día 16 de octubre. Esa es la política que los ministros tienen que cumplir en cada uno de sus sectores, en economía, en energía, en educación. No se pueden salir de su libreto. Entonces, eh, que nadie se llame escándalo, y este, la, la situación está definida para los cinco años. Lo que diga Castillo, eh, en, en la plazuela, lo que hable en, en algún sindicato, lo que hable en alguna comunidad, en, en provincia, donde se vaya, eso no tiene ningún valor político ni legal. Lo que vale, digamos, es, es esa hoja de ruta, ¿no? La política general del gobierno que está publicada como documento oficial del Estado, Y cualquiera que tenga sentido común, que, que conozca algo de política, sabe que esa es la política general del Estado peruano en estos cinco años. Ahí no hay asamblea constituyente, ahí no hay nacionalización del gas, ahí no hay nada de lo que dijo en su campaña política. Por eso les digo que estamos en piloto automático, estamos en una situación de marasmo, en una situación de, de, de total pues, este, letanidad, si vale la palabra, ¿no? O sea, no, en el país no va a pasar nada, lo que, lo que va a pasar es que la gente se va a empobrecer más y las grandes corporaciones se van a enriquecer más, ¿no? Eh, y, la, y la gente que está al centro, que son los caviares y toda la burocracia dorada, va a seguir ganando su sueldo de 30.000, 40.000, 50.000 soles, que son los beneficiados. O sea, acá lo que ganan es, es la élite, lo que no pasa de 1% de la alta burocracia y las grandes corporaciones que se llevan la mayor riqueza del Perú. Y los grandes perjudicados son los 33, 32 millones de peruanos que van a seguir en condiciones peores a las que están actualmente. Ya no va a haber mejoras, les estoy adelantando, no va a haber mejoras. Tengan a pie prueba el presupuesto de la República. Ese presupuesto está desfinanciado. Este, este, el señor Pran, que nos, quiere, nos está endeudando por cerca de 40 mil millones de soles en estos años. Es, eso lo tenemos que pagar nosotros, sus hijos, sus nietos. Y ese, ese, ese endeudamiento va a seguir a 100 mil millones de soles. O sea, díganse cuenta, la situación está liquidada con este gobierno. Muchos me preguntan qué hacer, les voy a decir más adelante qué hacer. Ya, entonces, entonces, tenemos un gobierno que, que, que es, es una comedia, es risible. esto, por ese solo hecho debería esta señora irse a su casa, ¿no? Este, no tiene la talla, pues, de, de, de, de ministra, de primer ministro. ¿no? No, ven ustedes eh, la otra comedia, la, la comedia de los generales, ¿no es cierto? Que, que es un escándalo. Los chilenos, pues, se, se darán matando a carcajadas, ¿no? De la clase de generales que tenemos, la clase de ministro de defensa que tenemos, la clase de presidente, señores. Eso es un escándalo, es, es, es peor que un teatro, peor, una comedia peor que los cómicos ambulantes. Si ustedes han escuchado lo que, lo que, han, lo que se dijo ayer en, en la Comisión de Defensa, en todos estos almirantes, generales, en Ministros de Defensa, es, es un lío de callejón, donde no se ve política de Estado, no les interesa el país, señores, no les interesa el país. No, este, y, la, y el asunto en ese caso, ya entré en materia en ese punto, ¿no es cierto? Es el problema de la interpelación, perdón, disculpen ustedes que voy a sacarme esta casaca, que no me deja... La conjuntura de esta semana es el que viene la, el, el, el circo, ¿no es cierto? De, de Ayala, de Ayala, ¿no? un, un expolicía, ex ¿no es cierto? Que colocaba ahí como ministro, bueno, yo no sé por qué, no, es las razones bueno, que, que bueno, bueno, de castigo se puede esperar cualquier cosa, pues, ¿no? Colocarlo en un cargo de tan alta importancia para los peruanos, ¿no? Que tiene que ver con la defensa del de país. Miren, el, el asunto más allá, señores, ¿no? Eh, de, de haber este mandado han dado separado a los dos comandantes generales de sus cargos, que para mí es secundario, eso no es lo importante. Lo importante es lo que se esconde debajo de esa de, eso, de, esa, de esos hechos, ¿no es cierto? Eh, la situación acá fundamental es este y, y es lo que la, la, la derecha se ha dado cuenta, ¿no es cierto? Eh, una situación que, que viene de mucho atrás, ¿no? O sea, la forma cómo se hacen los ascensos militares en nuestro país que es una suerte, una corruptela que no ha sido corregida, ¿no? Donde no hay meritocracia. Y donde el propio este, profesor Castillo se ha metido en un problema porque él es el que ha provocado el problema, ¿no? Al querer este, presionar a, lo, a, este, a este grupo, a esta casta, porque es una casta, ¿no es cierto? Estos metidos son una casta para que ascienda un, a un paisano suyo, a un chotano, un coronel creo que llamado Boca Negra, ¿no es cierto? Entonces, ese ha sido todo el problema, de fondo, ¿no es cierto? Eh, eh, la, la casta militar, el alto mando militar no le ha aceptado, digamos, esa propuesta a, a Castillo, ¿no? eh, Castillo utilizó a su secretario Pacheco, ¿no es cierto?, y al ministro de defensa, este Ayala, para que presionaran, para que concretaran este, este ascenso a general de este coronel, bueno, y la casta no le, no le aceptó, pues, ¿no? Entonces, en represalia a eso, Castillo lo pasó a retiro, ¿no? Así de simple el asunto. Y, y los militares han ya este han contestado, han contestado cómo han ido a los medios de comunicación algunos han hecho todo un escándalo. Entonces el asunto fundamental es si el señor Castillo tenía o no derecho a presionar para que asciendan este, a su recomendado, es la palabra, ¿no? ¿no? Ese es el asunto de fondo, no es este que haya pasado, este, que haya separado a los tres meses a estos comandantes generales, esa es una atribución del presidente y punto. No, como comandante en jefe de la Fuerza Armadas, ese no es el punto de discusión. El punto de discusión, si es que, si es que logran probarse que el señor este, Castillo sí recomendó este, a, a su paisano para que sea ascendido, entonces Castillo tiene que ir a su casa. La vacancia está aprobada. En ese caso, la vacancia por incapacidad moral. Porque ningún presidente puede hacer ese, ese tipo de recomendación. Si yo, haciendo, ¿no es cierto?, de, de capitán a mayor, de mayor a comandante, de comandante a coronel, de coronel a general, es por mis méritos, por lo que yo he hecho, ¿no es cierto?, por mi de servicio. Entonces, ese es el problema que hay a nivel judicial también, ¿no? Eh, cuando se... se Ustedes ha visto el caso de los cuellos Blancos, del CNM, ¿no? Donde se le aumentaba el puntaje de forma ilegal a ciertos este, jueces y fiscales supremos, para que puedan ellos este, ser nombrados, ¿eh? es un delito, ¿no? Bueno, Castillo parece que, que está en la luna, ¿no? Sabe que por ese problema ha habido... hay procesos judiciales y, y ha caído en lo mismo. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no es cierto? Acá hubo un amague, un choque ahí entre este, el presidente y la primera ministra, ¿no? Porque la primera ministra hizo su berrinche ¿no? este, para congraciarse con, con el medio de comunicación, con la, la gran prensa, y el, el día lunes agarró y dijo que sí, que iban a tomar decisiones, que lo iban a sacar yo, entre que lo iban a sacar allá. Ya todo el mundo ya estaba eh, allá, allá afuera, ¿no es cierto? Del gabinete, inclusive la propia ministra llegó a, a, a amenazar a, a Castillo con, con su renuncia, ¿no? Porque es la clásica, ¿no? Es la clásica. yo lo, Ya lo probó con Barrenzuela, ya lo midió a, a, a Castillo, sabe cuál es, su, cuál es su talón de Aquiles. Bueno, y, y, y ahora nuevamente fue, ¿no? Para pedirle la cabeza a Ayala. Pero Ayala es un tipo astuto, es un sujeto, digamos, este. Ya recorrido de ¿no? esta línea, es un, es un eh, como ex-policía, ya un, un tipo bueno que. Mañoso la palabra, ¿no? Entonces, este, eh, Ayala no se ha quedado callado. Entonces, según me refieren alguna gente bien informada de esto, ¿no? este Ayala debió el día de lunes pasado, debió, digamos, este, ser este sacado del Ministerio de Defensa ¿no? inclusive mucha gente celebraba ya daba por hecho la salida de Ayala entonces Ayala sacaba una carta debajo de la manga ¿no? y la carta, la carta que tiene Ayala pues, es, es su testimonio, ¿no? su palabra ¿no? mire, basta, basta que, que Ayala diga dos solamente tres palabras ¿no? que eh, Castillo le dio la, la orden o la indicación de que tramitara la recomendación del Cordel Boga Negra para su ascenso y Castillo está fuera o sea, en estos momentos, Castillo depende de lo que diga Ayala respecto a, este, a esta recomendación. Y por eso que Ayala el día de martes, ustedes lo vieron, ¿no? eh, salió feliz y contento, ¿no es cierto?, del Palacio de Gobierno. Esos son hechos, son datos, señores, que salen de adentro. Y, y ratificado, pues, por este, el presidente, ¿no? Y se puede enfrentarse a la comisión parlamentaria. No, este, se fue de la Comisión Parlamentaria y ayer, de ayer bueno, se, se ha enfrentado pues, a los congresistas, ¿no? los ha emplazado, los ha techado. y eso significa que tiene un apoyo, pues un apoyo así de, del propio presidente. ¿no? El presidente está en estos momentos este, sentado ahí por, la, por lo que Ayala pueda decir. Esa es la, la situación en estos momentos. Ahora, el, el día martes se eh, interpelan a, a Ayala, es, es evidente que a Ayala lo van a, este, a censurar, ¿no es cierto?, pero este Castillo no lo va a sacarlo. No, si sale allá, la no va a hacer por los votos de la, de la, de la oposición, de la derecha, de la ultraderecha, ¿no es cierto? Y ahí se, se hará una recomposición del gabinete en esa parte. Pero acá la anécdota es lo siguiente: ¿no? la, la, la, la, la real, digamos, este, relación que hay entre el presidente y la, y la señora Vázquez. Es una situación que está deteriorada. Es una situación que no creo que dure mucho, mucho tiempo. Segundo, porque la señora pues, este, no está para ese cargo. ¿no? Miren, acá lo que necesitamos, no soy un abogado, yo soy abogado, no necesitamos abogados. Necesitamos acá ingenieros, necesitamos economistas, necesitamos tener un gobierno, un gobierno con mayúsculas, necesitamos tener un presidente que no tenemos, necesitamos tener un líder que conduzca a la mayoría de la población hacia objetivos nacionales, a la aplicación de políticas a favor del pueblo. Que tenemos un presidente que tenga el liderazgo para hacer una política de cambios de económicos, sociales. es Un político que se enfrente, digamos, a, a las élites del gran poder económico que ha dominado el Perú y que domina el Perú ¿no? en estos 200 años. Tenemos un presidente que tenga un perfil de, de líder que dimensione a todo el país un mensaje, ¿no es cierto? De esperanza, que no, lo, y que no se esconda, ¿no es cierto? Entre cuatro paredes en palacio, que no practique la política de la avestruz. No, necesitamos un presidente que no sea una gelatina, una mazamorra, porque eso es lo que tenemos en el país, una mazamorra andante. no, Contradictoria, ¿no es cierto?, que no tiene una, una capacidad de análisis, de decisión. ¿Qué crees que este es un sindicato, un sindicato magisterial? El Perú no es un sindicato magisterial, señores. Acá está la vida, la, la salud, el futuro de 33 millones de hermanos. Yo les hablo, señores, yo les hablo, porque todas las semanas estoy con cerca de en forma intercalada con 600, 700 alumnos que me, en diferentes grupos que, que enseño. Los veo, los escucho. ¿no? Y, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Ver los que, que no tienen esperanza, ¿no? 300.000 jóvenes de 15, 16, 17 años que todos los años salen. ¿A dónde? A la nada, porque no tienen nada. ¿Y qué estamos viendo, no es cierto? A, a, a un gobierno que, que no les sirve, pero... ¿Ya? Y, yo, y acá me quiero diferenciar, ¿no es cierto? Yo no estoy pidiendo regresar o devolver el gobierno a la ultraderecha, a Keiko, a los fujimoristas, a los apristas, a los populistas, porque no son gobiernos fracasados. Los gobiernos de regreso han fracasado. En 30 años que han manejado el país, el país lo han empobrecido. O sea, es un error pensar que porque uno critica a este gobierno actual, este gobierno neoliberal Javier, uno está pidiendo el regreso al, al Estado anterior. No, señores, ni con los apristas, ni con el PPC, ni con la ultraderecha. Tenemos que, que, que generar una nueva opción. ¿no? Que, que, que favorezca los intereses la de la mayoría de los peruanos eso no hay en estos momentos ha sido un desastre, ha sido un fracaso ha sido una, una, una nueva decepción este gobierno que no es de izquierda, que no es del pueblo que es de una élite caviar, que se ha retardado los puestos entonces, eso es lo que nosotros necesitamos forjar a futuro ¿Ya? este es un gobierno que está fracasado, ha colapsado, está liquidado pero libre, está liquidado el señor Soron está con sus problemas judiciales y no saldrá por lo menos hasta el 2030 los caballeros lo van a tener ahí y es probable que le pongan una segunda tercera condena, porque su gobierno regional en Junín para muchos no, ha este, sido mal gestionado y eso es lo que le está generando juicio de juicios hay problemas de corrupción, problemas más de la que se tendrán que investigar pues. entonces no, no existe en estos momentos la posibilidad de que este gobierno pueda sacar al Perú adelante, y tampoco Keiko, ni toda de la autoderecha, ni, ni, ni ni Aliaga, que es el regreso a, a, a un pasado vergonzante, un pasado de oprobio. Ni Hernando de Soto, ni Acuña, señor, que es un mercader de la política. Ni Luna, que es otro mercader de la política, ¿no? que vende sus votos por, por privilegios. Entonces, díganse cuenta de la situación. No tenemos gobierno. Tenemos un conjunto de personas que simulan ser ministros, una gelatina que está como presidente. Ya, no tenemos gobierno. Y por eso a estos muchachos de la Plaza San Martín, despierten. Ustedes son gente inteligente, no se dejen manipular, no se dejen engañar. No va a haber constitución, no va a haber constituyentes, es una gran mentira. No va a haber nacionalización del gas. No va a haber nada. Si yo soy economista, para poder hacer un proyecto, ¿no es cierto?, de masificación del gas, mínimo cinco años. Y la inversión que se tiene que hacer es una inversión cuantiosa. Eso no se va a hacer porque no tienen la capacidad técnica. Ya porque para gobernar uno tiene que tener un programa y tiene que tener los técnicos para implementar las políticas nacionales. No los tienen, así de simple. Por eso están en este sainete, ¿no? Eso me parece una comisaría, un juego de paz, que, se, que me dijo que te dijo que por acá y por ahí. Eso no es política de Estado. ¿No? Y que la cambien a esta señora, que la cambien, porque no, no, no le sirve al país, señores. No le sirve al país. ¿Ya? Eh, alguna gente eh, ha creído que es una salida. No es una salida, es una persona que va a generar más conflictos al interior de la del gobierno. No, y ojalá pues que, que, que maduren, ¿no? que madure este, este castigo, ¿no? aunque yo creo que a estas alturas de, de la vida, digamos, este, es un poco difícil. Yo la próxima vez le voy a hacer una, este, un análisis de la estructura de la personalidad, fíjense, es, es, es este libro, ¿no es cierto? De, de, lo, de, lo, de, lo, de los políticos. ¿No? Para que vean que la, la política no solamente tiene un alto contenido este, económico. Desde la psicopolítica ustedes pueden conocer a un gobernante, a un presidente, a un dirigente, a un líder. Y pueden saber a qué atenerse en las decisiones que, que tomen. Y eso es lo que yo les quiero explicar a ustedes. Yo no tengo ningún interés, yo no soy candidato a nada. Ya les he dicho a ustedes que yo no quiero ser ministro, no quiero ser... Porque tengo que trabajar. ¿ya? Tengo que trabajar este, porque yo soy como ustedes. Y si, no, si no trabajo, bueno. Y tengo la responsabilidad que me lleva de pagar planillas. ¿no yo no soy un irresponsable que de depende de muchas familias yo creo, genero riqueza y es por eso digamos que, que no solamente soy un trabajo sino que también este, todos los días ¿no? tengo que lidiar en un mercado competitivo, un mercado bastante complicado ¿no? conforme también este, lo hacen muchos empresarios en el, en el país ¿no? ya, entonces ese es el problema del gobierno, el problema de la eh, depresión de allá la idea para mí es un caso cerrado, ministro censurado ya, este, el otro problema, ¿no es cierto?, que, que también de ustedes, ¿no es cierto?, es el copamiento, ¿no es cierto?, de los caviares de los ministerios. Esa es una situación que se, que se, que se veía venir, señores, no es no nada, conociendo la conducta de los caviares, lo han hecho con Fujimori, ¿no?, lo han hecho con Humala, lo han hecho con Toledo, lo han hecho con Vizcarra. Con o sea, eso, a ellos les interesa vivir bien en cualquier gobierno de izquierda, de derecha, de centro, liberal, neoliberal, aprista, nacionalista. No les interesa. El otro problema que, que, que sí debe preocupar, digamos, es el problema de la seguridad. ¿no? Este asesinato del alcalde este de la provincia de La Mar en Ayacucho, bueno, es un, una alarma, ¿no es cierto? Para todos nosotros. Ya el sicariato acá en, en el Perú se está generalizando, no estamos entrando a la, a, a la colombianización del país. En, en, en Colombia se mataban, se, se mataban alcaldes, se mataban este, ministros, se mataban candidatos presidenciales, se han matado jueces este, de la Corte Suprema, señores, en Colombia. Sicarios, o sea, es una, es una cosa nueva. Entonces acá el, el, el asunto no tiene la dimensión de terrorista, no parece más un asunto de ajuste de cuentas. Ya que señalan, ¿no? Yo he conversado con muchos generales de la policía que me dicen, no, bueno, acá tú por 200, 300 soles, digamos, te este, consigue que se consiga un sicario si quiere eliminar a, a un enemigo tuyo. Fíjese a lo que ha llegado el país y dice, antes ah, te costaba 5 mil dólares, ahora oh, no, con 300 soles tienes ahí a un venezolano, a un, a un colombiano. Y ese es el problema fundamental del país en este momento, junto, junto con el problema de la lucha contra la corrupción. Bueno, en el problema de la lucha contra la corrupción ya este gobierno ha... Ah, a tirar la toalla ¿no? y a Claudicón es otra, es otra desesperanza para nosotros. Este Castillo, cero goles. Castillo no puede. Castillo está lotido, está involucrado, está comprometido. Y cada vez que lo escucho en un discurso de la plaza, solamente puedo sonreír. ¿no? Hasta donde le llega su mitomanía ¿no? en, en querer engañarse él mismo. ¿no? El problema del de país, para mí, el problema número uno en estos momentos es la lucha contra la corrupción. 25 mil millones de soles que se pierden anualmente, cada año. Corrupción en, todo, en casi todo el Estado peruano. Eh, hay, hay bandas, ¿no es cierto?, en, en, la, en la gobernación de regiones. Hay bandas, hay bandas organizadas ¿no? que se están formando para tomar los, los gobiernos regionales, para tomar los municipios provinciales, los municipios distritales. Hay corrupción en el Poder Judicial, en el Ministerio de, en Público. La, la, la, la denuncia que ha hecho ayer este, la, una de las fiscales provinciales que conoció el caso de los pollos blancos denunciando a la fiscal de la nación, ¿no? de toda una red de corrupción de las comadres, ¿no? que, que, que va hasta la, la Junta Nacional de Justicia ¿no? que, que curiosamente es el, el órgano encargado de sancionar a los jueces ese órgano está también corrupto, está penetrado ¿no? entonces eh, cambiaron locos mo por rabas ¿no? el Consejo Nacional de la Magistratura hoy Junta Nacional de Justicia infiltrada ¿no? por corruptos no le sirve al país. Este, el, el Congreso está, está, está corrupto, tiene 75% de desaprobación. ese Congreso no tiene legitimidad, ¿no? que debe ser cerrado que se, que se, o que se va, que la Presidente lo, lo vamos a hacer más adelante. Pero vean ustedes que la corrupción en el Perú ya tiene la característica estructural, se ha institucionalizado. Corrupción ha ido en el Perú siempre. Eso nos trajeron los españoles en 1531. Porque los que vinieron no solamente fueron unos, este, estos aventureros, estos analfabetos, ignorantes, este, a, a conquistar y someter y generar un genocidio entre la población nativa, ¿no? sino este, que también nos trajeron abogados, nos trajeron notarios, nos trajeron curas, nos trajeron corruptos, ladrones, mentirosos. Entonces los tenemos de, de ahí y eso, no, eso no se ha superado. Se ha profundizado, pero no tenía la característica que tiene ahora. ¿no? Y eso en la República continuó con la la, la, la consolidación de la deuda, de la independencia, ¿no? Con la consolidación del guano, que todo, todo el dinero que se robaron, con el contrato de Eiffel, el guano, con el contrato de ahí, donde Andrés Abelino Cáceres, este pseudo falso héroe nacional, digamos, entregó todas nuestras riquezas este, a los ingleses, los ferrocarriles, las minas, todo se le entregó. Y yo, este, con la aquí hasta que murió, en lo que me leía que lo condecoró y lo... Y lo hizo héroe, y le dio el grado de mariscal, ¿no? Y no sé por qué le cantan tantas loas, ¿no? En este, lo caserismo, ¿no? Y te, tengan cuidado, estudien eh, bien la historia del Perú, señores. La historia de mentiras. Que peleó en la guerra con Chile, después pues, peleó como todo militar, pues peleó como grado, peleó como, como bolonés, ¿no? Que son, pues, estos héroe, héroes, ¿no? Porque murieron en defensa de un ideal, ¿no? defender al Perú. Entonces, este, esta situación de la corrupción, señores, es un tema al cual ha claudicado ha renunciado. Porque lo primero que debió hacer Castillo el 28 de julio es nombrar un sal anticorrupción, digamos, y diseñar toda una política, una estrategia de lucha contra la corrupción. Lo podía hacer, lo podía hacer en forma paralela a la contraloría que no sirve al Perú para nada, porque ellos en lugar de, de combatir a los corruptos este, los toleran, los encubren, la fiscalía, que tampoco le, le sirve poco al Perú, y el poder judicial, ¿no? que está ahí sumido en sus eternos procesos que, inacabables ¿no? en medio de corrupción. O sea, el país está mal, señores, no crean ustedes que ha habido un cambio, un avance. Entonces, este, pero lo que preocupa es que ese asesinato este, no, no, no se haya tomado acciones inmediatas, ¿no? Ya, entonces, esta es una situación política del país, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que, qué es, lo que qué es lo que, nos queda? ¿Qué es lo, qué es lo que podemos hacer? Eh, en economía la cosa tampoco pinta bien, ¿no? Ustedes dirán que soy un agorero cada semana, que, que, que hablo con usted, les, les tramito este, el análisis de la situación, me van a decir que soy pesimista, que... Y colabora, este Ramírez asesora a Castillo, ¿no? Me dicen aprista, fujimorista, socialista, imperialista bueno, todas las estupideces que, que escriben. Yo estoy hablándoles como un científico social, señores. Y los científicos sociales analizan la realidad. No nos puede gustar, pero ¿qué, no, ¿qué nos queda? Tenemos que decir las cosas como son, pues. Yo no soy un fanático, un político este militante, un cuadro político, un dirigente político en estos momentos. Ahora que las cosas son así, son así pues, este, yo, no, yo, no, yo no puedo cambiar este, el drama de nuestro país. Yo le hablo a ustedes para que ustedes evalúen, tomen sus decisiones, ¿no es cierto? Para que traficantes, mentirosos, ganapanes, este, asalariados, ¿no? Es Que, que han provocado la, la muerte de, de, de estos muchachos de Inti y de Brian. no los engaño. Y acá voy a hacer el análisis y paso a otro punto, ¿no es cierto? Se va a cumplir un año de la muerte de, de todos jóvenes. Y hasta ahora, hasta, hasta ahora digamos, este, hay mucha, hay mucha ¿cuál es la palabra, hay mucha mentira ¿no? sobre eso. Me dicen este, este, aprista ¿no? no eh, son, son tan este, estúpidos, tan idiotas que jamás van a entender pues, este, una realidad política compleja como, ¿no? este, como esto. ¿no? Y, y, y ese mote, ¿no es cierto? Ese mote viene de alguna gente del Perú Libre y de gente gente este, fanática ¿no? gente perdida ¿no? porque los dogmáticos los fanáticos no hay más allá están con una anteojera de burro no es cierto que les impide ver lo que todo este, la realidad que hay en una, en, en una sociedad ¿no? yo no soy lorro, yo no soy duque yo no soy marqués yo no soy yo soy ramón ramírez erazo señores un ciudadano como ustedes tengo algunos estudios que a mí me permiten hacer este tipo de análisis, porque si yo no hubiese estudiado, le soy franco, quizás no tendría la, la capacidad, ¿no es cierto?, para poder este tipo de análisis. Porque esto hay que estudiarlo, esto hay que pensarlo, hay que reanalizarlo, hay que criticarlo. Y cuando ya uno tiene instrumental, digamos, teórico acá en la cabeza, puede recién hacer análisis. Yo no me aventuraría a hablar si es que no hubiese estudiado. Y algunos dicen, no, pues no es necesario que, que, que, que estudies, no es necesario que, seas, este, que tengas un título profesional, que, que eh, por ejemplo, dicen, citan a Bill Gates, a Mariate, es, es otra cosa, señores, otra cosa. No en fin las cosas. Eh, Bill Gates vive de la, de la inteligencia de otra gente, ¿no? que trabaja para él. Él sí es un buen administrador, sabe explotar la inteligencia, ¿no es cierto?, la mente de, otra, de, de otros ingenieros, de otros técnicos que, que trabajan, pues, ¿no es cierto?, la, lo que le interesa este, a él, ¿no?, es so, la tecnología que quiere inventar, ¿no? Pero él, él, fabricar él solo, digamos, todo el sistema de Microsoft es absurdo, ¿no es cierto? Es un equipo de gente, son redes de científicos, de, de técnicos, de universidades. ¿ya? Yo, yo no soy anti nada, yo lo que no soy, viene yo no puedo ser aprista no puedo ser fujimorista, no puedo ser neoliberal, entiéndale, porque yo tengo una construcción racional en mi cerebro. Mis estructuras mentales están formadas ¿ya? en base al conocimiento científico. Y la ciencia a uno lo hace pensar, repensar, inclusive hasta su propia identidad. Eso es pura epistemología. Que otro día les podría hablar? ¿Cómo se, cómo, se, ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Cómo se estructura una matriz teórica para que tú puedas analizar realidades de situaciones. Ya. Yo no puedo debatir con Serrón, pero se, se, Disculpen ustedes, C.R.R.O.P. no tiene mayor conocimiento de la ciencia política. Él es un neurocirujano. Yo, no, yo yo sería incapaz, señor, yo, soy, yo me declaro ignorante, ¿no es cierto? No voy a hablar pues, de física nuclear, pues, ¿cómo me puedo atrever a hablar de física nuclear? Pues? Hay muchos que, que, que, que se creen, ¿sabes? todos hablan de naturalismo, hablan de, del tanguantil suyo, hablan de, de la física cuántica. Eh, física cuántica sí sé sí, sí, algo, porque me interesó por la parte epistemológica. ¿no? Hablan de astrología, hablan de astronomía, hablan de medicina, hablan... Yo no, yo tengo respeto, señor. cada hombre sabe cuáles son sus limitaciones. Cerrado no puede sostener un debate político, ¿no? porque ya les expliqué en la clase pasada, ya les mostré en el manual, que, que la estructura mental de él es médico, él es un científico de la salud y respeto ¿no? por lo que ha estudiado en neurocirugía. Pero digamos, este, se ha hecho político porque bueno, es, es como cualquiera de ustedes, ¿no? que, que quiere ser un líder, que, que, que tiene una visión del Perú, pero su visión del Perú es errada y sus soluciones son erradas. ¿no? porque siempre hay que probar evidencia empírica ¿no? su gobierno regional. Miren, si, si el gobierno regional de Junín, de los cuatro años de desarrollo hubiese llevado a, a Junín y a todas las provincias de Junín a ser la más modernas del Perú, a tener el, los mejores hospitales, la, las mejores pistas, la mejor tecnología, que las ciudades de Huancayo fuera una, una, una ciberciudad digitalizada, yo me quitaría el sombrero y reconocería. Pero váyanse ustedes a, a, a Junín. ¿Cómo está la cosa? Eso se llama capacidad de gestión. Entonces, por sus obras lo conoceréis. Ese es el, ese es el, esa es la clave política. Por sus obras lo conoceréis. Él, él ya tuvo cuatro años de gobierno regional y fíjense cómo dejó punir. Y no lo estoy criticando, solamente estoy señalando un indicador ahí de gestión. Entonces, como si ustedes me dicen, a mí, anda, ópera, opera Ramón, este, este, hazte una, no sé, extrae de un coágulo del cerebro, pues, ¿no? Yo voy a decir, sí, sí, yo lo hago, yo sé, yo estoy capacitado. No, pues sería pues una, una ignorancia, una pedantería mía. ese no es mi campo señores. Para eso yo consulto. Quiero hablar de medicina, y puedo hablar de medicina, de, de, de, de la salud puedo hablar parcialmente. ¿no? Porque una de las especialidades en economía es economía de la salud. Puedo hablar de, de salud, claro, porque tengo una, tengo una hermana que es brillante, ¿no es cierto? Doctor en bioquímica, ¿no? doctora en farmacia. De salud pública es una persona brillante no cuando quiero alguna consulta le pregunto a ella ¿no? porque sabe no y tengo otros hermanos que eh hey, también conocen su, su área no pero no, no puedo pues este, yo decirme ¿no? que, que yo sé todo ¿no? que tengo una mentalidad enciclopédica no eso es una mentira es una pedantería no ya entonces este, estamos hablando de lo verdad. y quiero que esto quede claro señores para todos ustedes esto entonces lo digo porque yo he recogido testimonios de alumnos de mi universidad de San Marcos y también de la Vía Real. Conozco a mucha gente, muchos colegas allá en Vía Real, que es una buena universidad. A pesar de que hay muchos sospechas. El problema de la Vía Real es que todavía hay rezagos pistas que tienen controlada la, la universidad. ¿no? Pero el día que, que, que, que, se, que se den cuenta ellos que eso es negativo para la universidad y que dejen entrar a otros científicos a, a participar, a co-gobernar esa universidad va a despegar. ¿no? Pero mientras ese aprista no tenga el control del presupuesto y de los vicerrectorados, va a tener ciertos cierto problemas en su avance, ¿no? Pero hay buenos profesores, sí, hay buenos profesores, las carreras son buenas, ahí son buenas carreras. Hay un problema que tienen ellos que resolver, se darán cuenta con el tiempo, ¿no? Entonces yo, el asunto ha sido más o menos, este, le, le reconstruyo el asunto, luego de la, de, de la vacancia de... Vizcarra, ¿a, Vizcarra quién, ¿A Vizcarra quién defendía a Vizcarra? Eh, las grandes corporaciones, el, el, el gran poder económico en el Perú, el poder mediático a quien, a quien Vizcarra había pagado. Esa era la realidad. Vizcarra pagó, digamos, para que te, mantener una estructura, una red de corrupción a nivel de medios de comunicación. Ustedes lo conocen, lo han visto en la conferencia de prensa. No es un gobierno totalmente nefasto, un gobierno que, que no hizo nada por el Perú. Malversó dinero, metió en escándalo de corrupción. Entonces, cuando Vizcarra es este se le cae la vacancia, la, la vacancia de Carra estuvo, estuvo este, legalmente, digamos, este, estuvo, eh, fue correcta desde el punto de vista legal. Se puede discutir la parte política, ¿no es cierto? Pero legalmente este, se cumplió con la constitución. Entonces, este, automáticamente, ¿no es cierto? Este, a Merino le correspondía. Yo no estoy de acuerdo con Merino, él es un tipo de derecha, este, pero le correspondía porque era presidente del Senado, un presidente del Congreso. Entonces, eh, Merino no, no tenía el acercamiento a la llegada con la gran prensa el poder mediático. ¿no? Eso dice mucho que fue uno de sus errores. No, no haber aceitado a la gran prensa. Porque si hubiese aceitado a la gran prensa, al día siguiente de su juramentación hubiese llamado el dueño de canal de televisión y dice, acá tienen ustedes contrato de publicidad por 500 millones de soles. Eh, Merino no hubiese sido presidente de 38 de julio. Sagasti nunca hubiese existido. Pero dice mucho que ese fue el error de Merino. No, no, haber, no, no haber aceitado. Entonces, Medino jura, designa, digamos, a, a Flores Araos, y ahí viene el, el no Porque el, el, la, la gran prensa mediática no, no tiene un control directo sobre este presidente. Y la gran prensa médica, y, y todos los canales de televisión, todas las radios de televisión, todos los, todos los medios de comunicación con viajes de la República, todos entraron a un campa, una campaña, ¿no es cierto?, de instigación. Instigación A, a la población. ¿no? A solventar a la población, a la la cabeza, ¿no? De, para que se deje sin efecto esa, esa vacancia y regrese a buscar. Esa era la idea central, señores. Esa es la verdad. Entonces, eh, comenzó, es, una, es, es, un, es un ataladramiento, ¿no es cierto?, de, de un gobierno. Uno, dos, tres días. Y la idea era mover a los muchachos este, a la manada, ¿no es cierto? Y consiguieron penetrar la cabeza de la manada y la manada salió a la calle. La manada salió de San Marcos, ¿no? yo les digo, ¿no? testimonios verídicos, la manada salió de, de Villarreal y de una serie de, de, de ONGs, una serie de manejada por los caviares, los, los morados, inclusive Guzmán participó en esas sazonadas con el otro señor, se fue congresista, el que, el que fumaba marihuana. Salieron todos estos colectivos, ¿no es cierto? Manejados por los caviares, juntos por el Perú Nuevo Perú. Y la, la, la, la, la, la idea era hacer la marcha para, para pedir, digamos, este, la renuncia de Merino ¿no? y el regreso de que Ese era la, el objetivo, ¿no? Y justamente en esa, en esa marcha, ¿no es cierto?, de la manada, digamos, era odio, no sé, Faltaban gente de ultra izquierda, gente de sendero, y eso y manada, pues. Y lo que, lo que querían, siempre ha sido así, lo que querían eran muertos, muertos, o sea, pasear los cadáveres. Por, el objetivo de, en este tipo de, de asonadas es conseguir muertos. Reconociendo muertos, entonces tienen la justificación para pedir la salida del procesamiento del presidente o ministro del caso. La provocación. ¿no? Eso lo vimos en San Martín, de la Unión, o sea, el enfrentamiento con la policía. No, no, los muchachos, señores, tengo testimonio, no sabían por qué marcharon. Solamente me indicaron, eh, me dijo profe, este, estamos en la móvil, o sea, el móvil le llaman a ellos movilización, la marcha. ¿Dónde van? No, vamos, no hay clases, vamos a la móvil. ¿Por, ¿Por qué van a marchar ustedes? No sé, pero eh, estamos en la onda, ¿no? Ese era, la, ese era el, el discurso que manejaban los muchachos, los Pulpines. Suspendimos varias clases porque yo tampoco podía forzarlos a que se, se queden en, en clase. ¿no? Entonces sucedió lo que tenía que suceder, señores. ¿No? Eh, hasta, el, hasta ese día en que hubo un intercambio, ¿no es cierto?, de, de fuego contra fuego ahí en, la, en, la, en el parque universitario. Y evidentemente la, la, la policía ahí se... La policía se excedió pues, en el uso de la fuerza. ¿no? Eso es evidente y la policía es responsable, directa, ¿no es cierto? En, en, en derecho penal se llama eso autoría directa, ¿no es cierto? El es que causó los disparos y provoca la muerte tiene que responder penalmente, ¿no es cierto? Tiene que ser condenado. Pero, ¿y los instigadores? Y los que se usaron a la marcha, los medios de comunicación, la televisión, los conductores de televisión, los narradores de noticias que llamaban a la gente a marchar, los que se usaban todos los días, los instigadores que llevaban a la masa, ¿no es cierto?, a enfrentarse a la policía. Esos hasta el momento, digamos, no están siendo procesados. ¿no? Porque si se deben se deben a todos, a aquellos que de manera directa o indirecta han provocado estas muertes. Entonces, ahí tiene responsabilidad Guzmán, tiene responsabilidad toda esta gente del Partido Morado que, con el pretexto, ¿no es cierto?, del, del retorno de Vizcarra, digamos, provocaron la azonada. Fíjense, si Merino hubiese pagado la, este, a, a la gran prensa, digamos, la, los contratos de publicidad, no pasaba nada. Se hubiese silenciado cualquier protesta, cualquier marcha, y hubiese seguido su gobierno Merino hasta el 28 de julio. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad. O sea, que no le engañan a la gente, no digan pues, que fue un movimiento por la democracia. O sea, ¿En qué se diferencia Merino del, del señor Sagasti? Desde el punto de vista ideológico, es más reaccionario que, que Merino, ¿no? ¿Cuál, la, cuál, ¿Cuál era la diferencia? ¿El cambio de un gobierno a otro? ¿Qué, que ¿El respeto a la Constitución? ¿No? Si habían cumplido formalmente con el procedimiento constitucional. ¿No? Lo que estaban buscando ellos es proteger a Vizcarra. ¿no? Esa era la, en el fondo era la, la, la situación real del país. Bueno, entonces acá no hay una, este, otra cosa que un ocultamiento de la verdad. ¿no? Ya. Entonces voy a pasar a contestar algunas preguntas ahora sí, señores. Esa es la situación del país. ¿No? Lo que se nos viene este, para los próximos cuatro años y ocho meses que quedan, para mí, si es que no es vacado este, Castillo en los próximos meses, ¿no? porque es, es probable que la, la derecha, la otra derecha, este, ellos quieren to retomar totalmente el poder acá en el Perú, porque han perdido parte del poder, y el control del presupuesto, los 200 mil millones de soles que manejan anualmente, eso han perdido. Entonces ellos quieren pues, para su negocio. ¿no? Y por eso que critican, atacan, digamos, este, sobre todo este, el caso de la Fuerza Popular, ¿no? El caso de la Fuerza Popular la cosa todavía es mucho más este, expresa y clara, ¿no? El caso de la Fuerza Popular es el interés de Kesko Fujimori de que lo vaquen a castigo para que haya nuevas elecciones. Porque la única forma de salvarse de la cárcel ella, porque tiene un pedido de 20 años de prisión, de pena privativa de libertad, es de que haya elecciones y ella sea elegida presidenta, ¿no? Algo, algo improbable, pero que, que, que puede suceder, ¿no? Entonces, este, ella sí está apurada, ¿no? Ella quiere forzar esta situación en, en, en complicidad con, con Renovación Popular, ¿no? Y avanza país. Pero los, los, los que están, en, en, los que están en, en una situación, digamos, este, de cálculo son APP, Acuña, digamos, y, y Perú-Podemos, ¿no es cierto? y van a votar en función de lo que se les ofrezca, ¿no es cierto? Entonces, si, si a, a, a a Luna se le ofrece este, devolverle la licencia de su universidad, él se va a plegar al, al voto de, de la vacancia, no? idénticamente en el caso de Acuña, ¿no? que ya colocó un alfil en el jurado las unas elecciones. Si, si se, le, se le garantiza a Acuña, por ejemplo, que sus, sus universidades no van a pagar impuestos, que no va a haber cambio en el régimen de tributación de las universidades privadas, él se va a plegar a la vacancia. Entonces, es un juego de intereses. Y el que va a definir esto a fin de cuentas, digamos, es el voto pues, de Acción Popular. ¿no? Que están divididos, pero que tienen que tomar una decisión. ¿no? Si Ellos van a querer este, esperar cinco años ¿no? para poder tentar la presidencia o gobierno. O van a poner la, la, la situación con la salida de, del señor este, Castillo. ¿no? Entonces, para mí, el que define el asunto es este Acción Popular. Mira, las Fuerzas Armadas están a un lado, luego este papelón de esta comedia han perdido prestigio, han perdido este solidez, han perdido respeto frente al pueblo peruano. O sea, es muy poco lo que se puede esperar de las Fuerzas Armadas en estos momentos. ¿Cómo se van a querer meter? Entonces, les digo, les repito, la situación depende fundamentalmente de la acción popular. Ya, Entonces, ahora, luego de haber hecho este análisis de salida, ¿no es cierto? Salidas ahí. Un nuevo gobierno... Que represente los intereses de la población de forma mayoritaria, que aplique un plan de 10 puntos o 12 puntos, un plan de emergencia, ¿no es cierto? Un plan de salvación nacional. Uno, ¿no es cierto? El, el primer punto es el, este, la guerra contra la corrupción. Punto dos, un programa de emergencia de reactivación económica productiva. Punto tres, un programa de empleo masivo productivo sostenible. Punto cuatro, una política agraria, no esa falsa reforma agraria, una política agraria para toda la zona andina que incorpore, digamos, a, a, a, al pequeño agricultor, a los minifundistas, al circuito económico nacional, ¿cierto? Este, neutralizando a los intermediarios que se quedan con, su, con sus ganancias. Punto 4. Una política científica, porque sin ciencia este país no tiene salida. Punto cinco, este, Una política de industrialización, que está amarrada a la política científica. Punto 6. Un programa de descentralización efectiva sin corrupción. ¿Para qué? Para devolverle a, los, a, a, a nuestros hermanos de provincias la capacidad de poder reordenar sus economías regionales, de poder este, establecer polos de desarrollo regional y evitar que todo se venga a Lima. ¿Ya? Punto 8. Tiene que ver con el problema del endeudamiento, ¿no es cierto? Hay que notar comisiones investigadoras sobre eh, la astronómica de deuda externa que han contraído los últimos gobiernos 80 mil millones de dólares no es cierto nos estamos acercando a los 100.000 millones de deuda no se saben que se ha gastado ese dinero punto 10 este la promoción a la pequeña empresa a las pymes a los informales eso es lo que tiene que hacer un gobierno de emergencia un gobierno de salvación en el corto y mediano plazo una vez instalado ese gobierno, se aplican 20 políticas este, nacionales en cada sector de la economía del Perú, ¿no? que implican mejora de la vida de la población, por ejemplo, ¿no? el agua, agua y desagüe para las poblaciones que no tienen esa, esa, este, ese servicio, el problema de la, de la recuperación de los recursos este, naturales, la masificación del gas, ¿no? Pero son políticas más de mediano plazo. Eso no lo podemos hacer de un año para otro. Decir eso es una mentira. Después hay que decirle la verdad. ¿Qué hay salidas? Hay salidas. Cortar la sangría, por ejemplo, de salida de capitales. ¿no? Hacer un buen manejo de las reservas internacionales. ¿no? Eh, que, que el Ministerio de Economía sea un gobierno no que administre la crisis. Por ejemplo, Frank está como ministro ahí. Eh, es un pagador de la deuda externa. O sea, es un administrador de la crisis. O sea, no es un ministro de Economía. ¿no? Él está ahí para garantizar el pago. de la ¿Qué cosa necesitamos? Un ministro de Economía que genere, que cree riqueza, que estuvo en una posición mucho más activa, que, que genere planes de desarrollo, y que no deje todo al sector privado, por eso al privado no le interesa invertir en sectores que, en, que favorezcan a la población, no lo va a hacer nunca. ¿No? Hay, hay que potenciar a la universidad pública, porque sin universidad pública es imposible, digamos, desarrollar el país. ¿No? Y así por el estilo, de eso puede ser materia de otra, de otra intervención, este, pero más o menos son ideas que están este, diseñadas para el corto y mediano plazo. O puede hacer un gobierno popular, un gobierno patriótico, un, patri... un gobierno soberano independiente, sí lo puede hacer. ¿no? Entonces eso lo, lo hablaremos en el conjunto de, de semanas que vienen. Pero les digo de acá, hasta el año 2026 no va a pasar nada, no va a cambiar nada, vamos a ser en igual situación que he visto sin días Harán escándalos, cambios de ministro, pero vamos a estar en lo mismo. Ahorren, cuídense, porque la situación económica va a empeorar. les estoy avisando con tiempo, tienen que guardar pan para mayo. Porque el gobierno es tan incapaz, tan ineficiente, que, que, que no sabe cómo manejar la economía de un país. Voy a, ahora sí a, a pasar a contestar alguna pregunta con algún detalle, amigos. A ver. En, en el sur, este, Castillo ya tiene perdido el sur. Eh, ¿ya? El que Castillo... Este, tiene perdido todo el sur, este, este, eh, ganó con el 50 más 1%, este, oh, eh, cayó al 45%, cayó al 30%, ahora debe estar más o menos en el nivel con el que ganó la elección, ¿no? En primera vuelta. En, en primera vuelta sacó 19%. Ese es su nivel en estos momentos. 19, 15% de aprobación. ¿Ya? Y seguirá cayendo a 15, 10%, ¿no? este Eso lo que están esperando los neoliberales. ¿Cuánto ganar Castillo? Depende de, de. En este momento estén, estén, están en la... está en la coyuntura, está en. Está en línea de en línea de tiro, Castillo. Si abre la boca el, a Walter Ayala, lo sacan a Castillo. China va a enfriar el, este, el, el ritmo de crecimiento, claro que sí, China crecía a 11, 10, 9, 8 por ciento. Pero eso fue porque tenía un mercado insatisfecho. ¿no? Los chinos sacaron a la pobreza en, en, en los últimos 20 años, digamos, este a cerca de 500 millones de los 1.600 millones, que... y fue exitosa esa política, claro que sí. Pero ahora tiene que desacelerarse ese crecimiento. Es una, en economía decíamos una ley de rendimiento decreciente, ¿no eso se aplica. ¿Qué tenemos que aplicar acá? ¿Cuál es el modelo económico que nos va a sacar del país? Es el modelo del 10%. Si tú quieres duplicar el PBI del Perú de 220 mil millones de dólares a 440 mil millones de dólares y ahí habla dinero para hacer obras de envergadura, si quieres tú creces en 10%, este, quieres duplicar en 10 años, el PBI tiene que crecer a un ritmo de 7% anual. Esa es de la fórmula. 7% anual durante 10 años se llama la regla de 10 por 7 o 7 por 10. Tiene duplicado el PBI. Pero, tienes que controlar la salida de los excedentes, de la fuga de capitales. Porque si se fugan capitales, el tiempo se va a alargar a 12 o 15 años. Eso todo economista, digamos que maneja macroeconomía, sabe la regla de 10 por 7. Ahora, ¿por qué no lo aplica acá? Porque a Frank no le interesa, pues, ni a los neoliberales le interesa duplicar. A él lo que le interesa es que se le pague al Fondo Monetario, a la Banca Mundial, al Banco Mundial y a la Banca Interna, que se le pague todos los años 25 mil millones de soles, que esos es son los intereses por el servicio de la deuda y el, y el repago. ¿Para eso están? ¿Hasta cuándo? Durante 100, 200 años. Para eso sí Ministro de economía, ¿no? Pero ustedes no han visto en estos últimos 30 años un ministro de economía que te diga a ti cómo generar riqueza, digamos, en el Perú. ¿Para qué? Para hacer crecer el Producto Bruto Interno, lo que, lo que yo llamo para aumentar este, el tamaño de la torta y luego repartirla entre los peruanos. Ningún ministro. Ustedes, todos los ministros que han pasado, se han dedicado solamente, ¿no es cierto?, a endeudarse, a pedir préstamos, a exonerar a, este, a las grandes corporaciones, a no subir los sueldos, ¿no?, a aumentar los déficits fiscales, a hacer un presupuesto. Es una tarea, pues, señores, si de un ministro de Economía, ¿no?, ministro Economía es un cerebro, ¿no es cierto?, que tiene un Estado, una sociedad para crear riqueza. Desde el lado público, ¿no es cierto? Porque los privados, por su lado, ellos también generan riqueza. Pero no son los únicos que pueden generar riqueza, ¿no es cierto? También lo puede generar el Estado. ¿Para qué? Para el beneficio de los millones de personas, Porque la riqueza que generan los privados es para ellos. Ellos se llevan esa riqueza a Estados Unidos, a Japón, Alemania, Australia, Canadá. No de la riqueza, se lo llevan a España, a Chile. Esa riqueza es de ellos. A pesar de que la generan acá en el Perú. Entonces necesitamos el ministro de economía, el ministro de la producción, un verdadero ministro de la producción, ¿no? Un, un ministro de energía y minas, un ministro de transporte. Entonces, es un ministro, es, una, es, un, es, un, es un pool de ministerios encargados fundamentalmente a generar riqueza este, en el Perú, para beneficio de todos los peruanos. Y no lo que hacen actualmente, ¿no? Gente burocrática que solamente se dedica a marcar tarjetas, a leer periódicos, a estar en comillas, en almuerzos, a tener tiempo en... hacer estas paraternalias de que, que a castillo, a provincia, o sea, esto es una mentira, ¿no?, de, de hacer este Consejo de Ministros descentralizados plenos descentralizados, todo es una gran mentira, señores, que ustedes lo pagan. ¿Por qué no se eh, no no como se le el caso de eh, eh, Capo es por culpa de los fiscales, de, esto, de los caviares, de Vela y de Pérez, que son unos falsos héroes, no sé, no que han protegido, y esto está aprobado, a toda la banda de Odebrecht. No les han abierto ningún proceso, no les han embarcado ni un, ni un céntimo, señores. Al contrario, los han protegido para que se vayan del país no son extraditables. Y cuando un fiscal, ¿no es cierto?, correcto, provincial, que eh, la última semana, Morante, no sé en este momento, no, no me acuerdo su nombre, no este eh, planteó este, la apertura de investigación preliminar contra, eh, contra esta banda, digamos, inmediatamente, Vela lo protegió y lo sacó del cargo. Protegió a los brasileños. El Estado genera riqueza este, en Petroperú, pues, este señor José Radit Pacaracanayo, ¿Ya? Petro Perú, si yo fuera presidente de Petroperú, Perú, este, Petro Perú más o menos este, tiene ingresos por cerca de 8 mil millones de soles. ¿Ya? Y tiene utilidades más o menos este, mediocres, de 150 millones de soles al año. Si esa empresa fuera bien administrada, tuviera utilidades que no, bajan, no bajarían de 1.500 o 2.000 millones de soles. Como las tiene Rexol, una empresa la que, la, la que tiene la... La propiedad de la pampilla, ¿no? Que fue privatizada por Fujimori y un gran negociado. ¿no? Si tuviéramos la pampilla y tuviéramos lo de talaras, eh, eh, este, eh, estaríamos felices nosotros. Porque tendríamos esta independencia este, energética, ¿no? ¿no? producimos petróleo, claro que sí, pero lo compramos, pues, lo reginamos acá, ¿no? Los es se Palomino, para lo mismo, los grupos al al poder y el Congreso no deja de trabajar. No, eso es mentira, ¿no es cierto? Este, miren, pues. Nuestro país, nuestro régimen político es un régimen presidencialista, ¿no es cierto? El presidente marca marca marca el, el son, ¿no es cierto?, en, en, en, en el Perú. Lo que pasa es que tenemos un, le digo que un presidente que es una mazamorra, ¿no? Y él es adelanto, jamás va a cerrar el Congreso. Porque para cerrar el Congreso tiene que ser un presidente que tenga liderazgo, que tenga autoridad, que tenga decisión, que tenga rundus. ¿Ya? Y este señor pues es una gelatina, ¿no? que frente a una primera ministra se, se deshace, frente a una mujer como Verónica, se deshace. Dice entre cuatro cosas, cambia de opinión. Para salir el Congreso uno tiene que tener una decisión inamovible No que viene mi, mi, mi papi, que viene mi mami, que viene mi hermano, mi prima. Y cambia la decisión. No, la política de Estado no son políticas de familia, señores. Que tienen un costo, tiene un costo, pues. Pero cuando la decisión es sabia, técnica, legal, constitucional, no pasa nada. Y le hacen bien al país. Dice acá... Antauro, Antauro es pronóstico reservado. Yo no racionalmente no entiendo ¿no? cómo una persona puede haber desperdiciado 19 años de su vida en una casa. Pues uno cuando toma una decisión sabe las consecuencias de la decisión que toma. ¿no? Y no sé si fue utilizado por su hermano, fue una locura, pero un Estado, un gobierno, la vida de 33 millones de personas no puede estar en manos de alguien que no supo, ¿no es cierto?, este, manejarse adecuadamente y que le ha costado parte de su parte de su vida. ¿no? Vamos a ver. Termino con cinco preguntas más para no aburrirlos, señores, ya. La dictadura sanitaria, es, eso es lo que lo primero que debió hacer Castillo, ¿no? Y para que vean que no hay muy diferencia con el gobierno de Vizcarra y Sagasti, ¿no? Está manteniendo el estado de emergencia, ¿no es cierto? El Estado de emergencia no, lo está manteniendo para prolongar la situación de corrupción que hay en el Perú. Para atender a los peruanos bajo el miedo. O sea, nos está gobernando por el miedo. Porque el 28 de julio se debió restablecer todos los derechos fundamentales de los peruanos. Levantar el estado de emergencia. Ya el problema de la vacunación ya, ya, ya pasó, señores. Eso de la... rebrote, la tercera, cuarta, quinta, Eso es mentira. Eso ya depende, ¿no es cierto? De, de lo que haga el... El Estado para dar una educación sanitaria, educación de salud a la población. ¿No? Y acá pues, este... esa amenaza de que, que si no está vacunado no va a tener derecho para hacer para mí es una aberración no porque eso estaría violando derechos fundamentales no es cierto estaría una, estaría coartando a una persona ¿no? Uno es libre uno, uno es libre si uno decía se vacuna ¿no? si no decía no se vacuna pues pero a uno no se le puede imponer no es cierto porque eso sería implantar una, una, una dictadura no mañana le van a decir oh, no si usted no se viste de, de rojo de amarillo de negro eh, no entra usted a trabajar a una empresa no es así señores ¿eh? Ojo, tengan mucho cuidado, hay, hay que parar esa... Acá hay un libro de quizás en próxima semana, desde que el tiempo no alcanza. Eso se explica que este libro de Edith Fromm, El miedo a la libertad, ¿no? Cómo las dictaduras, digamos, imponen una política de terror, ¿no? Para que la, la, la, la población, digamos, este, se someta a un gobernante, ¿no es cierto?, y renuncie a sus derechos fundamentales. Y esa, y esa situación se normaliza, ¿no es cierto?, como si fuera bueno lo mejor, ¿no?, para la población. Cuando es la negación de lo que es, pues, un, un régimen de libertades, ¿no? Y lo más importante en esto de salud, señores, para nosotros, este, para esta gente es una, es una, una gran celebración, puede vacunar a 5, 6 millones, 10 millones de, de personas. ¿no? Para nosotros es una gran pérdida. Mire, el COVID nos está costando a nosotros más o menos un equivalente a 50 mil millones de soles. Y todos años. Si hubiésemos usado esa plata para construir buenos hospitales públicos, el costo hubiese sido menor. La cuarentena nos costó... 30.000 millones de dólares, un aproximado, esos días de encierro, desde de, de, de marzo, 16 de marzo del año 2020 hasta febrero del, del año 2020, nos costó. O sea, estamos hablando de 110.000 millones de soles que nos costó, riqueza que eso no se recupera. Todo problema de salud es un problema que significa pérdida para una sociedad. No hemos debido tener esa pérdida, hemos debido minimizar la pérdida. Eh, hasta ahora no... Hasta ahora no y no dimensiona, ¿no es cierto? La gran pérdida, el gran daño que se nos está haciendo, digamos, con esa política pública de salud, ¿no? Ya. La población puede ser que no, eso es un golpe de Estado. ¿no? Hay caminos ahí. Bueno, pues la revocatoria, ¿no? Hay que idear mecanismos este, constitucionales, ¿no? Algunos dicen que, que, que, que les aburro, algunos dicen que... Que, repitiendo lo mismo. A ver, termino cinco preguntas más. ¿El pueblo quiere cambios radicales? Claro que quiere cambios radicales, y eso no es caer pues, en el en el, en el infantilismo, ¿no? El, el, el pueblo quiere cambios radicales porque sus eh, su problemas son muy profundos, sus problemas son graves. Ustedes no pueden curar este, a una persona que está pues con, con pulmonía o con un grave cuadro, digamos, este, con aspirina, ¿no? Con insecticemia no con aspirina, se pregunta de en estos momentos. O sea, ¿qué cosa es insecticemia? Te, te explica mi hermano México, es, es un cuadro de infección generalizada, ¿no? Tiene que tomarse medidas radicales. Ahora, ¿quiénes suponen a eso? Los grupos de poder económico, supone los caviares, castillos, Castillo, suponen todos estos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen, el, tienen este, la mamadera, el estado, el estado es una gran vaca, eh, tienen la mamadera, viven de la mamadera, no quieren soltar la mamadera, a ellos no les interesa cambiar nada. Que el pueblo se siga muriendo de hambre, que no tengan que comer, que de los 30 millones, que 15 millones de peruanos sea más de la mitad, están en situación de pobreza o pobreza extrema. ¿Cómo lo contiene con subsidios, con bonos? ¿Que no los paga Castillo? ¿Lo pagamos nosotros? Ya le he mostrado mi boleto de pago. Pero ellos siguen mamando de la, con mil soles, mil pues, soles mensuales. Tienen asegurado su vida por 5 años. Por eso va a ser un poco difícil decir en el Congreso. Porque acá ya no hay ideologías, ya, ya no hay este. Programa de gobierno. Acá no hay este principios, la, la palabra, acá hablan de principios. No es mentira, es una gran farsa, no no, sea, no se engañen. La Plaza Martín mentira. A, a unos peseteros que están ahí, les le, le, unos asaleros, les pagan para que hable tontería y media, para, para pedir cierre del Congreso, para pedir este hacer marchas. Mandan a la masa contra la policía, matan gente y luego pasean los cadáveres. Para eso los usan ustedes, muchachos, despierten. Y, no, y expedir un gobierno auténticamente democrático, popular, nacionalista, patriótico, que no tenga compromiso con, con estos grupos de poder ni con la caballarada. En Gamarra, este, el primer siempre dice: nadie entra si no vacunas. Bueno, esa es una gran vulneración de derechos fundamentales. ¿no? Y plantea un amparo ahí, y para que eso lo pueden ustedes este, fácilmente, y tienen la sentencia de un tribunal este, holandés, ¿no? Un tribunal vega, ¿no? Que el pueblo judicial eliminó ese, por de creo en el estado de Texas o California. Eso de que Castillo puede rogar a Julio Velarde, ya no señales de hecho. Castillo este, es un gran traidor, Castillo, Cerrón, Bellido. ¿Ya? Por eso que yo, este, cuando vi eso, ya, ya me ya tuve la certeza de que esto no es una mentira. Julio Velarde es el garante, es el agente, ¿no es cierto?, de la ultraderecha, del grupo de poder de la minera de los chilenos. Y cuando lo ratificaron por cinco años más hasta el 2026, bueno, ahí me di cuenta de la gran traición. Porque yo le dije a Castillo, ¿no? Lo primero que tiene que hacer, así le dije, lo primero que tiene que hacer es cambiar a Velarde. Si es que quieren haga algún cambio. Y digo, ¿por qué? Porque de maneja la economía del país, de maneja las reservas más de 80 mil millones de dólares, de maneja el, el circulante monetario. Y siguen sí, está en la luna, no, no, no, no, no, no saben qué cosa hacía qué cosa debe ser en, en, en, en la sociedad en, como el Perú, ¿no? Y ahí estaban los agentes, los espías de, de Cerrón, que chequeaban con quién Cerrón y qué cosas decía hasta que grababan ahí la... Entonces, ellos han provocado esa situación. ¿De qué cambio popular me, me van a decir a mí? Si tienen ahí al garante del, del neoliberalismo este, como presidente, de no, no, no se puede remover al señor Velarde, no se puede. Hasta el 2026. O sea, ¿estamos fregados? Pues estamos fregados. pues Y si me, y Cerrón me dice que no, y a me dice que no, yo, yo, yo los reto. Un par de mentirosos, mitómanos. Ya, y además, este la, este, la primera ministra lo ha desmentido al propio Belledo, ¿no? le ha dicho ¿no? públicamente, usted me dejó la resolución hecha para ratificar este a, al señor Velarde. Pero como usted eh, dejó el de cargo ese día, lo único que he hecho yo es firmarla y publicarla en el peruano. Pero usted decidió con castigo ratificar a cerrar. Perdón, a, a Julio Velarde. Bueno. Bueno, el resto puede de, de troles, idiotas, este, de, de comunistas, fujimoristas. Eh, me tienen sin cuidado, señores. Lo que diga, lo que, basta que ustedes entiendan, eh, ustedes, 10.000 diez, eh, diez personas que, me, que, que escuchen este mensaje, yo sé que eso se va a difundir. Difundan este mensaje, compartan este mensaje. Y la gente va a tomar conciencia, se va a educar. Ya no va a ser engañada tan fácilmente. Y va a saber decidir. ¿no? Y nunca más van a van ustedes a, a pasar por estas cosas. Ya, entonces. Bueno, eso ya ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Este, cuando se descubra toda esta. Este. Se, se va a publicar, se va a saber quiénes, este, a quienes, a, es, a qué, a qué youtubers, a qué este, redes sociales, a qué canales de YouTube este, le, le han pagado, ¿no es cierto? Este, para que defiendan al gobierno. ¿ya? Me pregunta que si soy masón, yo soy inteligente, soy racional, ¿cómo puedo ser masón, que pues le he dicho, no puedo ser aprista, no puedo ser masón, no puedo ser fujimorista, porque la masonería es otra, es otra es otra mafia como los caviares. ¿Qué dice? Es verdad que Estados Unidos está siete veces en el doble PDI. No, la deuda, la, la deuda, de, de, la deuda de, este, de Estados Unidos está llegando ahora a 30 trillones, ¿no es cierto? Trillones de dólares, o sea, 30 mil millones de millones de millones de dólares que es superior a su PDI, su PDI más o menos está en 23, 24 trillones. Pero la masa monetaria de dólares que hay en el mundo se ha calculado, ¿no es cierto? Este, esto ayer me, más o menos me ha actualizado, dicen que hay una masa monetaria más o menos de cerca de 900 trillones de dólares que no tienen ningún respaldo, digamos, este, con la producción. Porque hay dos tipos de economía, ¿no? La economía real y la economía virtual, la economía real predominó en el mundo hasta más o menos 1973, cuando Richard Nixon, ¿no es cierto?, dijo al, al mundo que ya no se podía convertir este el oro, el dólar en oro. Una onza Troy era equivalente a 35 dólares. Pero como no había oro físico, Estados Unidos no podía entregarle a cambio de billete dólares, de los dólares oro, porque los Estados comenzaron a pedirle a los americanos que le entregue el oro físico, entonces este, los americanos se iban a quebrar. Entonces ahí decretó, es inconvertible, es dinero fía, se dinero sin ningún sustento en la realidad. Y de ahí Estados Unidos ha comenzado a emitir dinero sin sustento en la economía real. Si ustedes y todos los países quisieran este, utilizar la moneda norteamericana que tienen como reservas internacionales, que tienen como ahorro, que verían los americanos. Ya, Los chinos, los chinos tienen más o menos ahí en bonos norteamericanos, un promedio de 6 trillones de dólares en bonos. Ellos les han comprado bonos. ¿Por qué? Porque le están pagando un interés, ¿no es cierto?, de 3, 3.5%. Depende del vencimiento de los plazos, entre 2 a 3.5. Entonces los chinos están esperando, están esperando. ¿Qué cosa están esperando? Están esperando desplazar a los americanos en el manejo de una moneda este de una moneda digital ¿no? pero a diferencia del, del bitcoin digamos esa moneda digital este de, de, de los chinos sí va a tener respaldo respaldo del banco este del banco de, de china o sea no va a estar en el aire entonces con eso los este, chinos piensan dominar cierta parte de la economía mundial o sea quitarle un, un, un segmento muy importante a los americanos que dominan el mundo con el dólar entonces los americanos ahora están contra, contraatacando ¿no? y también quieren crear una moneda digital ahora, pero no sobre la base de las reservas públicas americanas, sino que esa moneda digital sea creada por los bancos privados. La diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que en China es el banco público el que garantiza. O sea, tiene garantía, sí, porque los estados no quiebran. En cambio los americanos no, que sea el banco privado, pero ¿cuál es el problema? El banco privado puede quebrar. Por eso es que ese proyecto está en, en esos momentos así, pero los americanos tienen que hacer algo. No, eh, no puede garantizar el, el, la, este, el, el, el, el tesoro norteamericano, ¿por qué? Porque sería quebrar a la economía este, americana. La, la, la gente que rodea Castillo, yo lo conozco, señores, son gente incapaz, gente mediocre, gente menesterosa, gente de baja ralea, gente intrigante, gente que no tiene el, el conocimiento de lo que es el Estado. Es, es gente que persigue fines subalternos. ¿Qué pasó con, con Ricardo? Bueno. Ya, ya ustedes lo conocen a Ricardo. Ustedes lo eh, conocen bien a él. Yo les estoy hablando científicamente las cosas. No, no, no, no, son, no son acá mis, mis emociones, mis efluvios. Yo le transmito lo que investigo, lo que leo. No soy mi simpatía ni mis antipatías. ¿no? Son... 36 años de estudio, señores de posgrado. Parte de mi vida no, no, no, no me arrepiento. Creo que haciendo un balance fue correcto la decisión que tomé. Y ahora me doy cuenta, ¿no? Tengo tranquilidad de espíritu, tranquilidad económica, tengo claridad. Ah, y tengo lo más importante, ¿no? Tengo lo que ustedes tienen que tener, ¿no es cierto? Tienes que tener sentido existencial. ¿Y para qué existes y a dónde te diriges? ¿no? Tenga cuidado. Criptomonedas, este, yo no les este, recomiendo. Criptomonedas no les recomiendo. Es una, es una pirámide. Hasta que alguien se forme una organización que, que, que garantice eso. Ahorita es una timba, les digo. Me he pedido mucho mi opinión sobre eso. Es, No hay seguridad. Los niños de las universidades, esto sí, esto sí no sé, por eso le voy a hablar. las universidades tienen control, ¿sí? los, los, los caviares. Así como antes lo tenía, tenía controlado este Acuña. Acuña, porque tiene cinco universidades? ¿Por qué? Porque él controlaba el CONAFU. Pues. ¿Qué correa el CONAFU? El CONAFU era la, la Comisión Nacional de Funcionamiento de Universidades. O sea, el CONAFU era de cinco, cinco asalariados este, colocados tres por, por Acuña. ¿no? Y por eso que salían las, este, las autorizaciones. ¿no? Y ahí se han hecho muchas fortunas ¿no? la, con las universidades privadas. ¿no? Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Hay que, hay que, hay que mejorar su educación claro que sí. Y lo más peligroso es el Ministerio de Educación, le estoy avisando, el Ministerio de Educación está en manos del MOVADEF. Después no me diga que le he dicho que no les he dicho a ustedes. Eso tiene que ver con sus hijos, una lavada cerebral. Acuérdense de Imael, a Imael se preocupó por capturar la Universidad de Huamanga. Capturó, formó sus cuadros políticos en las escuelas de aplicación, les lavó el cerebro a estos muchachitos. Si no hubiese capturado este, a Imael Guzmán, este, la Universidad de Huamanga con la que financió... Eh, quizás Sendero no hubiese tenido la dimensión que tuvo, ¿no? Ahora, tiene controlado el Ministerio de Educación, los viceministerios. Es gente fanática, gente sectaria, ¿no? Y es muy peligroso. Ya. El dólar se su y baja porque los errores que ha cometido, digamos, Velarde. Este, Velarde ¿no? es el que está promoviendo eso. ¿no? Hace rato este, esto se hubiese arreglado, este, eso no lo digo yo, también lo hice, lo, ya les expliqué, el, un PhD que es un profesor de economía, este, Jiménez, ¿no? ya lo ha dicho. ¿no? Todo lo que les he dicho yo hace cuatro meses, hace una semana lo ha confirmado este economista. Es un ataque especulativo, es un manejo, digamos, este, una manipulación de parte de Velarde. El, el, el activo más seguro, pues entrando en las dólares de oro es el oro, el oro físico, ¿no? Eso es... El oro físico. A ver, entonces termino, señores. 70 soles, por parte del Estado, eso está muy mal, ¿no? Eso no debe ser subsidio, ¿no? Los 70 soles, soles, lo que se debe hacer es aumentar el, este, el sueldo mínimo vital a mil soles. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque no quiere, pues, este, perjudicar a los empresarios, ¿no? <risa> Porque eso no va a ser, este, esos 70 soles no se van a computar para la, la CTS, para las indemnizaciones, ¿no? Es una gran trampa, es una gran mentira, no le dice la verdad. El, el, el aumento debe ser mínimo 1.400 soles. Ahora, ¿quiénes oponen a eso? Le van a decir, Que está, está aumentando el sobrecostos, ¿no es cierto?, está perjudicando la empresa, que favorece a un sector este minoritario de los trabajadores, mentira. Ahí los que van a pagar eso son los emprendedores parte de sus utilidades. O sea, pierden un poco de sus utilidades, ¿no? Pero le está, están recompensando pues, el trabajo de los, este, de, de los empleados. Y ahí es una gran mentira de Castillo, ¿eh? que no les ha hecho. Y de la ministra de Trabajo, que es otra <coughs> chicheñón, ¿no? Que está ahí porque le besa la mano a, a Castillo, ¿no? al igual que Ayala. Bueno, el los libertarios a hacer una intervención, aparte, porque esos señores este, son gente este, del paleolítico, ¿no? económico, ¿no? son gente de la prehistoria e económica, ¿no? son gente dogmática. Y les voy a explicar lo que es el libertarismo, lo que es el anarcocapitalismo, lo que es este liberalismo, el neoliberalismo. Son como cerca de siete, digamos, este, fracciones. Así como en el comunismo hay este, <ríe> una división, trotskismo, Stalinismo, leninismo, marxismo, igualito, entre ellos hay división. Hay liberales, libertarios, anarcocapitalistas, minarquistas. Neoliberales, pero en realidad todos ellos están bueno, desfasados, no es regresar, regresar al pasado, retroceder 200 años atrás. Este argentino este, que pues es un economista, digamos, este, es un dinosaurio de la economía. ¿no? Este, lo, lo que sí es un, un, un tipo, digamos, este, eh, ¿cuál es la palabra? Es un tipo este, agresivo, ¿no? Agresivo, es un tipo este, prepotente, es un tipo. este que no racionaliza las cosas, no quiere imponer una verdad su verdad como si fuera la verdad cuando está demostrado que, que lo que sostiene es un desastre, ¿no? El desastre argentino, el desastre de la economía argentina, no, no se explica por, la, por las políticas este, keynesianas, ¿no? Eso, eso viene de atrás, desde 1920, más o menos, lo que conocen la, la, la economía internacional, ¿no? Eso se, sería explicarle a ustedes, ¿no? Los efectos de la economía de bienestar, la, el desastre de la economía este, neoliberal con Menem hacia adelante, ¿no? Pero lo que ve, digamos, es que los, los gobiernos este, neoperonistas que han habido no han logrado romper con ese con declive de la economía, ¿no? Yo les expliqué la vez pasada que Argentina tiene una deuda externa de más de 250 mil millones de dólares. La economía de Argentina está mal, ¿no? hay mucho desempleo, hay mucha pobreza. la época de lo dicen, ¿no? Que fue en la, en la época de, de Perón, ¿no es cierto? Se afectó a intereses ahí del de, de poder, por eso que a, a Perón, lo, a pesar de lo, que lo acusan de que era un fascista, un fascista. Hizo políticas sociales, por eso que por eso que este, en, en Argentina hasta ahora hay peronistas. ¿no? Hizo populismo, ¿no es cierto?, con dinero público, con, con su ex-esposa, Perón. Gobernó de, de, desde el 45 hasta el 55, más o menos 10 años. ¿No? Y al final lo sacaron este, a Perón así, este como lo sacaron Allende, ¿no? La Fuerza Aérea bombardeó el, la Casa Rosada, murieron más de 300 civiles. Y luego... Pasó lo que pasó, ¿no? la ultraderecha regresó al poder en Argentina y, y no los militares, toda la política de exterminio que hubo. ¿no? Pero este, este, este economista milenio no es cosa del otro mundo, ¿no es cierto? Soy algo, los que tienen un poco de conocimiento de economía, lean ustedes a, a la original, no lean a la copia, lean ustedes a, a Friedman, a Milton Friedman, lean a, a Hayek, lean a Bon antes de. Porque repite eso y repite mal, ¿no? No, desarrollo no es traidor, desarrollo está equivocado porque el desarrollo es fanático. No, ya les he explicado, ¿no? es posible un país sin BCR, el economista Billet está equivocado. Eso les explicaría. ¿no? Sin un banco central que regule, sería un desastre. Si ahora nomás están sacando el país, señores, teniendo el teniendo la, la CONACED, teniendo el BCR, se saquean el peque ¿Qué será pues sin, <ríe> sin un mínimo control? El Banco Central no controla el dinero, el, control, el, el Banco Central tiene que regular, digamos, la política monetaria necesaria en cualquier Estado. ¿Qué cosa es la política monetaria? La política monetaria es la creación ¿no? de la masa monetaria para una economía, que es fundamental, ¿para qué? Para regular política de precios, para saber, digamos, este, hasta dónde el Estado puede generar inflación, puede otorgar crédito, puede favorecer a una u otra empresa para, para, para este, administrar las reservas internacionales, porque si no tienes alguien que te maneje las reservas, ese dinero se, se malgasta. Pues. Y ustedes me ¿para qué sirven las reservas? ¿Cuál es la importancia de las reservas? Es que sin las reservas no podemos pagar nuestras importaciones. Si no podemos pagar nuestras importaciones, no, no podemos comprar nada en el exterior, no podemos comprar computadoras, no podemos comprar trigo, no podemos comprar ningún producto que importamos. Estaríamos como Venezuela, como Cuba. Entonces es necesario tener un banco de tal reserva. El problema es quién lo maneja y para qué lo maneja, con qué objetivos. Bueno, les agradezco. Es muy lo es claro que sí. Ejemplo, este, acabo de enterarme de una noticia, ¿no? Este señor había nombrado ha nombrado este, como su secretaria, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Defensa, a una amiga, ¿no? 25 mil soles mensuales, secretaria del Ministro de Defensa. Esto es una afrenda, pues señores, es una, una ofensa, 25 mil soles. Yo les he mostrado mi, mi planilla, mi boleta, ¿no? A mí me, me descuentan los impuestos, ¿no? y, y lo que gano, pues, es una ridiculez. ¿no? Lo que gana un profesor este, de una universidad con los más altos grados, ¿no? Como hay muchos colegas míos, ¿no? Esto es lo que... Esto es lo, que, lo que... Esto es lo que Pagó cerró en la, en, en la cuenta de este... En el... En este restaurante, en, en, en costanera, ¿no? Esto es lo que se, se gasta, digamos, la gente la confía en un... En un lonche, ¿no es cierto? En un desayuno de trabajo, entre comillas. Lo que gasta un empresario minero en, en un desayuno. Eso gana un científico en una universidad pública, ¿no? la, la, la universidad más importante del Perú. Una secretaria de 25.000 soles mensuales, señores. Hay que subir a los profesores, claro que sí, hay que... Es evidente, ¿no? A los catedráticos de la universidad, claro que sí. Un catedrático no puede bajar, y además eso está en la ley, pero a que no se cumple, ¿no? Un catedrático principal no puede bajar de 15.000 soles mensuales. Es un sueldo para compensar, ¿no es cierto?, Su el tiempo de, este, de estudio, el trabajo que hacen. Ya. Entonces, señores, les agradezco, porque hay alguna gente que se queja que, que, que hablo mucho. Ya. Finalmente, yo les digo, todos esos este, canales alternativos, todas esas redes que hay sociales, ustedes se han dado cuenta. Esos es son asalariados del gobierno. de ya O sea, son los mermeleros de la red. O sea, hacen el mismo trabajo socio que hace, que, que hace la televisión, los canales, los grupos del comercio, digamos, este, con Vizcarra, con Sánchez. Es la prensa oficialista. Disfrazada, ¿no? Ponen las redes. Son asalariados. Les estoy demostrando cuántos años bueno, yo trabajo todos los días, señores. Pregunta, sentido común, piensen ustedes. Este señor Wilmer Dación es un portero de un edificio. Ya no trabaja como portero, ahora vive de YouTube. ¿Quién le paga los viajes? ¿Cómo viven? Estos señores que son gente que tiene canales alternativos. ¿De qué viven? ¿Pagan impuestos? A mí me, me cuenta más de 2.500 soles de impuestos. ¿De qué viven? No trabajan. ¿No? Y economía todo tiene una explicación, es, un, es una frase que, ¿no? de un neoliberal, ¿no? Economía no hay noche gratis, señores. Economía todo tiene un costo. Si tú estás una hora hablando en una red, dos horas, tres horas, están en un meeting si tú no trabajas, alguien tiene que mantenerte alguien tiene que pagar lo que tú haces ¿ya? entonces pues no me vengan a decir que se autofinancia que el pueblo financia, es mentira eso. el pueblo no tiene ni para comer, ni para un pasaje, señores ¿Ya? entonces ahí hay dinero sucio dinero negro que está entrando ¿ya? Este, para financiar a esta gente para que le haga el coro, digamos, a Castillo y a todos estos corruptos ¿ya? muy bien entonces nos quedamos aquí, en otro día hablaremos de economía, que es lo más interesante, y psicopolítica, que también me interesa. Porque ustedes no pueden entender a un político, un gobierno, si no analizan la psicología de los presidentes, de los ministros. Es importante eso. Conociendo la personalidad de estos sujetos, pueden ustedes predecir la conducta, así como en política. Ustedes pueden predecir decisiones políticas. ustedes habían conocido la, la personalidad de, de, de, de mi tomando este de, de Toledo. Y se ha salido con anticipación que todo lo que hacía, digamos, era corrupción, cobro de coimas o de bris, consumo de cocaína, etc. etc. Ya. Entonces, amigos, este, les agradezco la, la atención. Nos estaremos viendo la próxima semana. Ahí les he mandado, ahí tengo más de 700 videos de, de algunos cursos que he dictado, Ya. Él se mandó un curso de derechos fundamentales. A mí me parece que es importante. Son tres entregas. La próxima semana voy a publicar la, la otra entrega, la segunda entrega. Porque más o menos ahí, en, en términos generales, eh, sin ningún rigor este, académico, porque eso lo estoy haciendo de una manera bien simple, ¿ya? Ahí les explico que son derechos fundamentales y lo que ustedes tienen que reclamar, tienen que exigir al Estado, la autoridad. Son tres entregas. Después este, veré otro video que les interesa a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Oh. Mm -hmm.